Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a todos, bienvenidos a Relatos Oscuros. Ya son 10, 26 de la noche. Eh, quiero darle la bienvenida a Andrea. ¿Quieres que te prenda la luz? Pues si quieres. Ah. Hola a todos, ¿cómo están? Eh, qué bueno volverlos a ver aquí. Muchos besitos a todos. Ahí está. Ahí está Andrea también que se presenta esta noche. Y vamos a mandar un saludo a Enrique C.A., a María Orduña, a Electrónico Roberto Once, a Facu Carp, a Normie R.I., a. a José Juan Guerrero Bonilla. Si quieres, manda saluditos. A Laura Barragán, a José, a José Juan, porque hay hartos José. Eh, a Maru, hola Maru, a Carlos, eh, a Enrique, a Emea, a María Orduña yo opino que a cara de la man saluditos a todos les pediríamos mucho de favor que pudieran poner el like a la transmisión póngale like si me están viendo de youtube o de facebook pónganle like a la transmisión, eso es, eso es importantísimo también eh, me gustaría que compartieran la transmisión y bueno recuerden que está el número abierto para que llamen y cuenten sus historias sobrenaturales mientras tanto pues es un gusto estar aquí con ustedes, saludarlos y poder interactuar una noche más, ya son diez y media de la noche, hoy entramos 30 minutos después, pero estamos aquí, estamos presentes, llegamos más o menos a tiempo. Saludos a Carlos Armijo, un abrazo, Carlos, ¿cómo estás? Amaro también. Lupita Sánchez, saludos a anónime también, a Ghost in the Wall. Pues ya estamos llegando a esto que es eh, relatos oscuros, bienvenidos. El día de hoy subí un video que espero lo hayan podido ver en mi canal de YouTube sobre eh, la fuente de los eh, muñecos, esta uh, historia perturbadora en el estado de Puebla. Estoy muy eh, interesado en, como les había comentado, hacer un canal completamente diferente, con otro nombre, eh, con los datos de mi sobrino, que ya tiene 18 años, para que ya el algoritmo ya me deje en paz a mí. Entonces, voy a hacer ese canal con los datos de mi sobrino. Y bueno, he pensado en todas las cosas que, que me gustaría hacer, pero creo que de las cosas que más me llamaría la atención hacer en ese canal para poco a poco estarme mudando a ese otro canal, porque literalmente me tiene, me tiene bloqueado el, el shadow ban en todas mis redes sociales, entonces de a poco voy a estarme cambiando a una cuenta que tenga otro número de teléfono, otro nombre, otra dirección, todo diferente, para que ya, es decir, mi sobrino me va a prestar el nombre para que podamos seguir teniendo contenido, porque no sé, parece que yo estoy vetado de, de internet, pero bueno, uno de esos contenidos que me gustaría hacer en este canal, que pienso hacer, que todavía no sé cómo le voy a llamar, ahorita te voy a preguntar un mejor cómo te gustaría llamar, pero la idea es de, a mí me gusta viajar, es uno de mis propósitos, siempre ha sido, pero ir a los lugares donde sucedió un fenómeno paranormal, donde dicen que espantan, donde hay una leyenda, etcétera, y lo he hecho, a lo largo de todos estos años lo he hecho, pero eh, como subo de diferentes cosas en mi canal, nunca se, se ha visto reflejado, pues eh, que he ido a muchos lugares donde hay historias paranormales. Me gustaría este nuevo canal que voy a hacer y que cuando esté listo les voy a decir, ponerle Ox, ya no llamarme Oxlack, porque también me he dado cuenta que ha sido muy difícil eh, que la gente se acuerde de mi nombre o que lo pueda pronunciar. <risa> Como Paola, Paola se inventa todo. Sí, que lo puedan Oscar, pronunciar. Orla, Orla, Osla, Oscar. Uh -huh. Entonces, solamente Ox, pero me falta algo más. ¿Ustedes qué nombre le pondrían a ese canal? Que sería de ir a los lugares donde hubo una historia paranormal, donde hubo un avistamiento ovni, donde hay una leyenda donde dicen que espantan. ¿Cómo crees que sería bueno ponerle el nombre? Ox, tiene que ir Ox, porque es mi nombre. Uh -huh. ¿Qué otra cosa le podríamos poner al canal? ¿Qué te parece bien? El Oscar. El Oxorcista. <risa> el Oxorcista. Pues eso tocaría pensarlo muy bien, ¿sabes? Porque tiene que impactar, también llamar la atención. ¿San? No, no no pongan Oslan, Oxberg, etcétera, no, no, yo sé Oxlack, pero Ox, pero tiene que ser como Ox Paranormal, por ejemplo, sería lo más lógico y lo más práctico Ox Paranormal, pero hay, hay a veces que no, no solamente hablaría de lo paranormal, por ejemplo, fui a Durango y e hice un video sobre cómo comían los los alacranes, que es como un platillo de Durango que es muy curioso, fíjense, eh, se supone que el platillo extraño de Durango son los alacranes, pero los duranguenses no comen alacranes, solamente se los venden a los que son turistas, eh, entonces es algo que es más para venta, es más para publicidad, que que de verdad sea una realidad que la gente de Durango coma alacranes, no los comen, hay mucha gente que no ha comido alacranes, solamente los turistas vamos y compramos, Universo Ox, dice Mar Azul. Universo ox. ox. Viajero Paranormal. Ox, Carlos Armijo, mira, tiene una buena idea. Ox Viajero Paranormal. Ah, ¿Te gusta? Sí, está bien. Ox Misterio. Ox, ox, oxitocito. Ox Pablo. <risa> <risa> ox Uves. Ox Dark. Juan Antonio Gray nos mandó 65 pesos. Qué buena onda, mi hermano. ¿Cómo estás? ¿Para cuándo un en vivo con Álvaro? Saludos desde Monterrey. Sería bueno para, todavía no hemos empezado la segunda temporada de los podcasts que, que es con las entrevistas que tenemos con estos eh, personajes que tienen que ver con el mundo del misterio de lo paranormal, del terror. Sería bueno empezar con Álvaro. Me late la idea de, de empezar una segunda temporada de invitados con Álvaro. Muy buena aportación, Juan Antonio Garay. Se me hace que vamos a traer a Álvaro. Para dar inicio a una segunda temporada de invitados aquí en este uh -huh. en lo que es el Podcast Oxlack. Recuerden que ahorita estamos en eh, Relatos Oscuros. El otro es el Podcast Oxlack, que todavía no hemos empezado la segunda temporada, por decirlo así. Nos tomamos un receso. De hecho, aquí Andrea, ya que estás aquí, podemos hacer un, un podcast Oxlack contigo, ¿no? Sí, se puede. ¿Verdad? También sí, podríamos ser, porque sí, tú también estuviste en la primera temporada. Sí, varias veces, como tres veces. Ah, sí. Uh -huh. <risa> como tres como veces. Como tres veces y hablamos de temas muy buenos. Oye, sí. Los expedientes ocultos, explorando el miedo. Mira, dice. El primero que hablamos fue de las eh, de las eh, como ovnis y todo esto en las pinturas. El segundo fue de los asesinos, de las pinturas de los asesinos. Uh -huh. Y el tercero fue. Mmm, no me acuerdo. Eh, otra de las pinturas. Otra de vez, niños, pi otra vez ¿algo pinturas. Así. Algo así. De niños, sí. Eh, aquí, ¿cómo te parece? Explorando el miedo. Explorando. Eso está el miedo. bueno también. Me, me suena como a <risa> Sin Miedo, Omar Cruz. <risa> y, y no, no, no, es, no es un nombre que que quisiera estar recordando constantemente. No tengo ya nada con Omar, pero este, no, me estaría recordando a su canal y no. Explorando el miedo, no. O me suena mucho a Exploradores, o Explorando el Miedo. Me suena a Exploradores y creo que no me gustan los Exploradores. Creo que lo han hecho... Era una buena idea, eh, era un concepto muy padre, muy interesante, pero con tantos payasos explorando... Sí, el, el, el tema lo No, lo, que tiene que ser más lo real hicieron una Lo, tuyo, sí. Sí, lo Saludos, hicieron un aborto Saludos, Pati word. Cetina pa no sé por qué dice Que se llame para Oxlack. No, no, Ox Oxtantric, Ta, Ox no, lo que quiero Es un nombre <risa> más normal Un nombre que todos recuerden Ox es como me dicen, ¿no? Para más fácil, ya no Oxlack, sino Ox Por ejemplo, por ejemplo Dross, se llamaba Dross Rotzang y terminó siendo solamente Dross. Entonces, eh, vamos a, a hacerlo más simple, Ox, pero uh -huh. no sé, el mundo de Ox, Explorando con Ox, Ox Misterio, eh, Ox Paranormal, algo así me gustaría, porque yo tengo Ox muchos. Misterio está bien. El, el, el, el punto es de ir a un lugar a, a documentar o contar la historia. No necesariamente hacer una exploración, Sino estar en el lugar y contar la historia. Eh, que se vea, pues, que por dónde pasas, qué es lo que haces, la aventura de ir al lugar, ¿no? Uh -huh. Y de estar presente. El universo. Yo sé también que me van a empezar a decir que, que oxo O sea, después de Ox, van a empezar a decirme Oxo. Eso ya lo sé. Mira, si está bueno. Ox Putin. <risa> <risa> Ox Putin. Eh, arriba, arriba. Uh -huh. Arriba. Misterio Ox. Eh, eh. Camino hacia lo oscuro. Ese está bueno. Camino hacia lo oscuro. Lugares oscuros. Explotando la tacha. <risa> <risa> y también saben por qué quiero, eh, quiero cambiar, entonces, eh, irme mudando de a poco a un nuevo canal, a, una, a un nuevo Facebook, a un nuevo Instagram que son los tres principales que quiero cambiar porque quiero tener ya y subir ya solamente contenido de este tipo y que esté la gente que le gusta este, este tema este contenido, muchos me siguen por otros casos, por casos muy diferentes u otros solamente para molestarme, quiero tener una, quiero empezar aunque sea de cero pero que empiece a reunir pues personas que les gustan estos temas y poder publicar solamente de esos temas. Me doy cuenta que en la página de Facebook publico algo paranormal y tiene muy poquitos likes. Publico un video que me costó mucho tiempo hacerlo, mucha dedicación y tiene muy poquitas vistas, pero publico un meme cualquiera y explotan. Subí un meme ayer, ayer y ya tiene 7 mil y tantas compartidas, 7 mil y tantas compartidas. ¿Qué significa? Que mi página sí tiene muchas personas, pero no están interesadas en el tema paranormal, en realidad. En algún tiempo lo estuvieron, me siguieron por casos como los problemas sociales, por casos como el, los pleitos que tuve con Marginal Media, con eh, badaboom, con otras personas, eh, por eso me siguieron también, me siguieron por el caso de, de Devani, etcétera, me han seguido por infinidad de, de cosas, pero yo lo que quiero es hacer una un, una comunidad llena de, de personas que les guste el paranormal, porque ese es el tema que más me gusta, y dejar todavía mis redes sociales, pero ahí es donde me gusta de todo, ¿no? y comparto cualquier cosa, pero no quiero ensuciar mis redes sociales con puros memes, que son lo que están, lo que le gusta mucho a la gente, quiero, aunque sean pocos pero que tengamos una comunidad, una comunidad fuerte. Veo por ahí a mi compañero Jorge Moreno, a Johanan Díaz, eh, que igual no tienen los números que, que yo tengo, pero su comunidad, a pesar de que sean 100 mil, 200 mil, 50 mil, 20 mil, son muy, son muy este, leales al contenido. Entonces, sí, no importa que sean pocos, lo importante es que haya gente que le gusta el tema y que esté porque le gusta el tema, ¿no? La tienda de Mario también fue otro de los, de los temas que también me atrajeron muchas personas. Entonces, es por eso que poco a poco quiero empezar a mudar. Eh, yo sé que ese shadow van maldito, no se me va a quitar, entonces vamos a hacerlo de otra forma. Eh, Juan Antonio Garay, gracias, mi hermano. Ox, y tus lentes locochones, aquí los tengo, mi hermano, ahí tengo los lentes locochones. Ahorita veo si me los pongo. Por ahí la ahorita dijo algo. Por ahí está rico. Dice dijo... Leslie, Leslie Paola, normal, estás enamorado, pero no pierdas tu esencia, nos gusta tu tema. No es por eso. Y, no, y yo tampoco entendí eso de estás enamorado, la verdad. No, no, no. es por eso. La verdad, ni, ni te hago cariñitos, ¿verdad? Ah, no es cierto. <risa> sí, pero sea como sea, no no es por eso. No, no la verdad, este... Siempre hay que hacer ese contenido es bien difícil, ¿cierto? ¿O no? Y yo hago, es... toda, yo hago mis cosas sí. el tiempo. Tú haces sí. tus cosas, uh -huh. no es como que estemos... Sí, no. De hecho, no, no estamos gran Porque... tiempo uh -huh. juntos viendo la tele o haciendo algo, no, para nada. Eh, para mí siempre <risa> ha sido muy importante... Mi, mi pasión lo que me gusta y también Andrea pues siempre uh -huh. está comprometida con lo suyo sí yo aquí cuando estoy con él yo pinto hago mis cosas y le doy tiempo a él también con, con sus cosas entonces sí <coughs> Ox místico saludos a los dos dice Chilanguita Gandhi gracias Ox místico no sé me suena como como a este que le daba todo todo lo que le sobra cómo se llama estos que son astrólogos, astrólogos, es muy eh, místico. Ox místico, me suena como este astrólogo. No me gusta, Ox Travel. No, pues me suena, Ox Travel me suena a, a este chaparrito, ¿cómo se llama? Alex Tienda, Alex Tienda. <risa> ah, sí. me, suena, me suena Alex Tienda, Ox Travel. No, no, no, no, no, no, tampoco quiero recordar ese nombre. La verdad, no. Vuelta al mercado, Ox Calofríos. Benjota, ah, ah. muchas gracias por tu mensajito, me dijo un mensaje muy bonito. Astrolocos, Oxidius, Ox interdimensional, que la verdad dice Ox interdimensional. Laurita dijo, el lado oscuro de Ox. ¿El lado oscuro de Ox? Me suena, me suena padre, pero ¿cómo que el lado oscuro de Ox? <risa> o sea, sí me gusta, pero, este, el lado oscuro de Ox, o sea, recuerden que a, a mi amiga de Italia, que es el, la zona oscura paranormal, <risa> Le dice la chica de la zona oscura. <risa> <risa> Entonces a mí me van a decir, el lado oscuro de Oxlack, pues no, no sé, suena mucho al bur. Sí me gustó, pero suena al war. Algo así, algo así mm -hmm. debe de ser, ¿no? Sí. <risa> dice Claudia, yo te quiero contar una historia sobre mi hija y un ente que ella vio, pero es algo largo. Son cosas que le pasaban a ella y antes su abuela. Llama. Claudia, llama, por favor. Y eh, pues 10 minutos, yo creo que 10 minutos es muy buen tiempo para que nos cuentes tu historia. Aquí está el número, por favor. Si ¿Sí viste que se vio una sombra, sí. ahí? te digo que se ven sombras y la otra sí. vez también se vio. Sí, sí, sí. Y no pasa nadie, mira, si te fijas, uh -huh. no pasa nadie. No. Entonces es lo que a veces me, me extraña. Eh, el número para llamar está en pantalla: es el más 52-722-78-578-33. Ox infinito, ahí vamos, eh. Me gusta la, que, que diga Ox al inicio y anexarle como el resto, sí, mm. o como dijo este lado oscuro de Ox, me gusta, pero puede ser este lugares ocultos. Ox, busca de los lugares ocultos. Mm -hmm. <risa> Saludos a todas las chicas lindas, seguidoras del tío Oxlac, dice chicano guía un saludo para todas las chicas que nos siguen. Oxcurus. Oxcurus. No, no, es que va a ser difícil. Ox aparte y después algo. Oxipucio. No. Oxipucio. El chico oscuro medallón, dice el pelón greñudo. Hola, saludos desde Argentina, Fabián Máximo. Ox, pastilla para el cerebro. una linda, muy linda. Bueno, no, Calavera, Universo Oscuro. Cuando termine el cenar, haré una llamada. Sí, por favor, José Juan Guerrero. Dice que nos va a llamar, así que vamos a estar atentos de su llamada. También tenemos lo que nos han mandado al WhatsApp. Lo vamos a revisar. A. Le, le temes a la oscuridad. Le temes a la oscuridad. Por ejemplo, ya me gustó este que se llama Relatos Oscuros, porque tiene ox, ¿no? Nada más. Sí. Cuando vengas a Monterrey, te invito una carnita a Juan Antonio Garay... Yo acepto, acepto, de, he estado platicando con un amigo, precisamente Pepe, que también estará en la segunda temporada, ya saben que él nos cuenta unas, unos temas interesantísimos, Pepe es de, está en Monterrey, quiere que, que vaya para allá, voy a organizarme con él, y espero que podamos hacer una reunión, creo que este, algunos de Monterrey sería muy padre que nos reuniéramos, que podíamos platicar, que depende cuánta gente sea, quizás hasta pueda dar una conferencia, quizá podemos hacer muchas cosas, o si no, simplemente estar como eh, entre amigos. Me gustaría, ya les estaré informando, pero Monterrey, es como que hay un 40% de que de que podamos ir a Monterrey. Y dijo otra cosa también. Ay, sí. Dijo, ciencias oscuras. No, más abajo. Paola Sado Suárez dice, hola Ox, soy nueva acá. ¿Has escuchado de las ánimas de Venezuela? Son seres a los que se les pide favores tipo la Santa Muerte. No, está interesante. A mí me gusta aprender sí. cosas nuevas. Las ánimas de Venezuela. Alexa, volumen 7. Alexa, las ánimas de Venezuela. ¿No? Alexa, ¿qué son las ánimas de Venezuela? La respuesta a tu pregunta puede ser... El animal nacional de Venezuela es el Icterus Icterus. Bueno, no, no nos dijo Alexa qué era, pero ya sabemos que el Icterus Icterus es el animal de Venezuela. Es el Icterus Sí, lo aprendimos. <risa> Dice, tío Oxlack, ¿cuándo vas a hacer exploraciones en vivo? Chicano Munguía, no hago las exploraciones en vivo porque la verdad eh, no me gusta... Actuar, no me gusta actuar, no me gusta engañarlos. La verdad, muchas de esas exploraciones no se siente nada, absolutamente no se siente nada. Y más si vas con muchos. Hay algunas veces que, que hice exploraciones y que las transmití y que por mi ansiedad y por mi estrés, por la enfermedad, sí empezaba a tener miedo, a sentirme incómodo y seguro. Pero eso era más por mi enfermedad que por lo que a, a, había en ese sitio. Entonces, no me gusta engañarlos, la verdad. No me gusta de... ¡Uy! hoy sí. ¡Uy! hoy sí. Y que de pronto Ay, sí. un compañero se desmaye o que sí, no, le salga sangre a alguien. Sí, eh, eso ya no. No, no, no. La verdad no me gusta engañarlos. No me gusta engañarlos pero yo sé que también llama mucho la atención, o sea, aunque sea engaño, les gusta, pero es que de verdad, no me gusta mentir, no me gusta mentir. Ox Misterio de Oscuridad, Ox, Oxland. ¿no? Pues sí, yo siempre he tenido miedo a las balas, a las bombas, a que me apuñalen, dice el pelón ñudo, pues sí, habitantes de Ox, dice María de Jesús. Estábamos viendo un programa que se llama El de Psíquicos, ¿no? El de Psíquicos. Fíjense que ese programa es del 2013, eh, lo pueden encontrar en YouTube, y me impresiona mucho ese programa, porque se supone que están buscando a personas que verdaderamente tengan poderes psíquicos, y les hacen una serie de pruebas, no sé quién sea de Chile, es de allá el programa, o quién de aquí ya haya, lo haya encontrado en YouTube, son dos temporadas, sí y me impresiona mucho en algunos eh, capítulos, en donde parece que hay algunas personas que sí tienen esa sensibilidad, que sí tienen ese poder psíquico, que los han metido a un sitio donde han sucedido historias como asesinatos o desvivamientos, etcétera y, y de verdad, algunos sí cuentan la historia. ¿Es ese? Es ese, para que lo busquen. Es este canal que está aquí. A ver, la aquí se lo voy ahí. A ver, En, en, en esa este. pantallita. Aquí. Sí, se ve. Espérate, les pongo el, el canal. Ponen eh, psíquicos. Es de Chilevisión. Ahí. Ahí ya se ve. Chilevisión. O si no, le ponen psíquicos. Así. A ver si se ve. Hazlo un poquito para atrás y luego el... Ahí, ahí va. Ahí dice capítulo 12 psíquicos, temporada 2, pero hay otras temporadas, temporada 1, ¿no? Sí. Está buenísimo, buenísimo, muy bueno. Sí, me impresionó mucho, la verdad, este es uno de los programas que ojalá no sea, pues yo la verdad no, no le vi que sea falso, aquí parece que quien que no responde bien, que no se conecta con los espíritus, que no tiene el don de clarividencia, etcétera uh -huh. pues dice cualquier tontería y así lo suben. Eh, pero hay otros, otros que sí se ven que tienen estos dones y me impresiona porque me hace sentir que de verdad los fenómenos paranormales existen y me emociona muchísimo, me emociona, me emociona muchísimo de que haya personas que vean cosas, que escuchen cosas, que se puedan comunicar con los espíritus, que los vean uh -huh. o que puedan tener ese don de ver lo que sucedió en los lugares que puedan tocar prendas, objetos y decir de quiénes son, incluso decir cómo son físicamente y decir el nombre de la persona, de quién son los objetos. Esos o sea, son poderes increíbles. Eh, ahí los X-Men, por ejemplo, nos retratan a personajes que tienen poderes extras, ¿no? que, que son mutantes, que por alguna razón tienen algunos, a, algunos dones o tienen algún tipo de poder. Y en la realidad sucedería algo así, hay personas que sí tienen, eh, digamos, ese ojo abierto, los chakras abiertos, o no sé cómo se le pueda decir, pero que tiene poderes eh, psíquicos, que sí hay ese tipo de, de situaciones. No sé si alguien aquí en el chat tenga alguna de esas bendiciones, de esos dones, uh -huh. que, que pueda quizá, que ya los controle, o que eh, los tenga y no sepa cómo... cómo Evolucionarlos, cómo maximizarlos. Yo creo que muchos aquí tenemos este, ese tipo de, de poderes, pero no los desarrollamos porque no nos damos cuenta. El tercer ojo dice Ghost in the World, sí, oh, la manzana de la verdad y la sabiduría. <risa> no te pases de lanza, ya. Se va a llamar así el nuevo canal. Ox, la manzana de la verdad y la sabiduría. Oye, Ox, ¿ya viste el video de la viejita que regresa al hospital donde recibió a su habitación 115? Sí. En eh, mi canal de YouTube, les digo, lamentablemente, YouTube no les avisa, no les comparte mi contenido. Este video de la viejita ya lo subí. Lo subí el día de ayer o antier. Entonces, está en mi canal y... Eh, lamentablemente no les avisa que subo mis videos, eh, yo subo constantemente videos, pero pues no puedo pelear con el algoritmo, así que pues lo, la única gente que ve mis videos son los que me buscan eh, como Oxlack y me encuentran, por eso es de poco a poco voy a empezar a migrar a otro canal, eh, esperando que, que el que ya no me persiga el shadow man. hola, un saludo, mi brote sigo desde hace años, gracias Brian Monroy, que nos mandó dos dólares, gracias Brian, por ejemplo, eh, ustedes, quienes comentan, quienes están aquí, son los que me interesan mucho, que poco a poco vayamos armando esta comunidad, ¿no? y así de a poco vayan llegando otras personas interesadas en los temas, Rodrigo, mi hermanazo desde Canadá, nos mandó trece dólares, dice, yo tengo el don de dormir cuatro horas y seguir trabajando otras quince horas, Buenas noches chicos se ven hermosos saludos OxNumbers saludos bendiciones a todos gracias mi hermano Rodrigo Rosas gracias que ha de trabajar bastante bastante allá en Canadá como lo hacen también la gente que vive en Estados Unidos uh -huh. todos nuestros paisanos allá en Colombia es común que que gente se vaya a Estados Unidos a trabajar sí sí también sí, también. también hay muchos sí, migrantes así sí así como aquí también también allá eh, ¿Los colombianos migran a Estados Unidos o también a algún otro país? Eh, más que todo a Estados Unidos, pero sí, sí, sí, sí, otros países. ¿A qué otros países se va, por ejemplo? Eh, cuando Venezuela estaba muy bien, se iban mucho allá. Eh, luego acá, acá también hay mucho colombiano. acá. ¿En hay, México? Sí, hay mucho, mucho colombiano. Mira, dice Andro que en España. Sí, también, también España. Eh, Argentina también se van muchos, eh, Estados Unidos sí, Sí todo. ya nadie está en su, en su casa, ya todo el mundo está empieza, esparcido. Empieza a irse a otros lados. Uh -huh, sí. Aquí pues eh, tenemos la costumbre, ya es como algo, ¿Puedo llamar a usted? Claro que sí, Paula, por favor, llama y cuéntanos tu historia, claro que sí, Paula, bienvenida. Aquí pues eh, emigramos ya por costumbre, por herencia, por ...por cultura, por todo, hacia Estados Unidos... ...entonces es hacia sí. donde más nos, nos vamos los sí. mexicanos... ¿no? ...sí, igual allá también se van cuando pues no consiguen trabajo... ...cuando las cosas les va muy mal... Eh, ...así allá también se van a Estados Unidos, así... ...bro, es un gusto verte, te sigo desde que comenzaste... ...y es genial verte crecer y que aún sigues en lo que te apasiona... ...saludos desde Guadalajara... ...gracias a ustedes, Dante Yair... ...gracias a gente como tú... ...que le gusta el tema... Eh, siempre he pensado que, que el tema es lo que nos une eh, Y les agradezco inmensamente Yo hago todo lo mejor que puedo por, por platicarles estas historias Que por ejemplo hoy tenemos una historia que se, está, que se está compartiendo en redes sociales Pero Paula nos puede mandar, nos puede llamar a este Whatsapp A ver voy a abrir aquí porque a lo mejor ya ves que luego no entra Carlos, ¿ves colombiano? Ah, no sabía ahí está, ya para que nos llamen nos pueden llamar ahí nos están escribiendo, bueno eh, tenemos una, una noticia sobre ay, ya, ya están las llamadas sí, llamada perdida, aquí está ah, está llamando, sí sí, Sí, es que, ¿sabes? Como, si lo tengo como sí. cerrado no entran no las llamadas, ¿verdad? Las llamadas. pero uh -huh. no lo puedo tener abierto porque no veo la pantalla ahí está Hola, buenas Paula. Oh. no veo la ¿Qué? ¿Qué? ¿Aló? Hola, buenas Paula. Sí, correcto. Hola, ¿puedes bajarle Hola. A tu transmisión o ponerle mood para que no se duplique la voz? Sí, ya lo bajé. Perfecto, bienvenida, ¿De ¿dónde eres? Hola, ¿qué tal? Yo soy de Venezuela. Ah, bienvenida, ¿cómo sabes que era de Venezuela? Pon el acento. ¿A poco no la escuchaste? <ríe> sí. ¡Órale, Paula. ¿De qué parte de Venezuela? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola, Paula. Bien. Muchas gracias. Bueno, este, yo llegué aquí porque yo soy seguidora del canal del crimen ah, y, la, y la colaboración entre ustedes. Gracias. Bienvenida. Sí. Este sigo mucho a Álvaro. Me a invitar. Su video de criminología. Lo vamos a invitar. A la también la me encanta palabra. mucho tu contenido. ¿Mm? Muchas gracias. Claro, lo vamos a invitar a la segunda temporada, vas a ver. Ah, sería genial. Me encanta. Bueno, colaboración entre dos personas que hacen tan buen contenido. Oye, ¿de qué parte de Venezuela eres? Bueno, yo soy de El Tigre, de Estado en Suatir. ¿Cómo, cómo? El Tigre, Estado en Unzuategui. Sí se llama la ciudad, El Tigre. El Tigre está... En el Estado en Suatir de Venezuela. Ah, en el tigre, el tigre del estado de Suati. Anzuati. Anzuati. ¿El tigre se llama así el lugar? ¿El tigre? Sí, se llama el tigre. Suena cómico, pero así se llama. El tigre <ríe> en la ciudad de Anzuati. Bueno, uh -huh. ¿qué, ¿qué leyenda hay en el tigre? ¿Hay alguna leyenda, alguna historia paranormal, algún crimen, algo? Bueno, eh, yo personalmente nunca he vivido... Un hecho paranormal, pero me llama demasiado la atención el tema. Entonces te traigo esta historia de las ánimas y una historia que le sucedió a una tía mía. Perfecto. Que ella es de una ciudad más chiquita que el Tigre, que es, no sé siquiera es una ciudad, se puede decir que es un pueblo, que se llama Anaco. Otro nombre raro, ¿Cómo se llama? Anaco. Anaco. Es una especie, es como un pueblo. Ok. Eh, bueno. Eh, esta, eh, la cuestión de las ánimas es como, es como la santa, como una especie de santa muerte, ¿no? Sí. Muchas veces son santos, personas que convirtieron en santos, como que le hicieron glorificar su, su enseñanza, y la gente le pide promesas y les hace tares, les lleva en las cosas que le prometen, y cuando les cumplen sus deseos, ¿no? Okay. Es algo un poco similar a lo de la santa muerte, en ese sentido. ¿Y estas, bueno, ánimas, eh, estas ánimas se supone son espíritus de gente muerta? Correcto. Por ejemplo, una vez en mi experiencia personal, eh, yo viajé plantar de una ánima que se llama el ánima de Tahuapire. Esta ánima, creo yo, porque no me acuerdo muy bien, es una santa, que, o sea, una persona que era muy buena y que murió en circunstancias, en circunstan una muerte trágica y la gente la glorificó. Entonces, le pedía promesas, y cuando la gente veía que le cumplían las promesas, empezaron a glorificarla, le construyeron un altar, y la gente le lleva cosas. En este altar que yo fui, era un sitio donde estaba el ataúd de, de esta santa, estaba fue, afuera, estaba pero cerrado, y tenía su altar, era cerrado, no podías entrar a donde estaba el, el ataúd, lo veías a través de un espejo. Entonces, ahí la gente le pedía cosas, por lo menos cosas materiales y cosas de salud, y tú le llevabas cosas y si te cumplía lo que decía. Pero también me decían que a mí me dio mucho miedo siempre que si a ti no te, no te daba lo que tú le prometiste, te podía pasar algo malo. O sea, te okay. podrían quitar lo que obtuviste, o te podían quitar algo que tú querías, si tenga el mismo valor, o te podían qué sé yo, los pies, y yo como era muy chiquita en ese entonces, le tenía un terror a esa cuestión, porque me dio miedo, me dio pavor. Digo, yo, bueno, y si uno se le olvida cumplir, sí. ¿vale? Oh, vale qué <ríe> dices que era el ánima, entonces, el ánima de Atacahuita? Es... Bueno, es difícil de, de, de que Tahuapite se llama. Tahuapite. Ay, Tahuapite. Sí. Oye, ¿tiene forma? ¿Tiene alguna descripción? Sí, esta persona fue un ser vivo en Ajá. este caso. Ah, ok, ok. Por eso tiene su, ata por eso tiene su ataúd. Pero la ánima de la que te voy a hablar ahora, que es la que mi tía tuvo una experiencia con ella, uh -huh. eh, se llama ánima sola. Ok. El ánima sola, bueno, te voy a leer una descripción que está aquí, más o menos para el contexto. Sí. El ánima sola representa el, el alma de una mujer a la que se le puede orar para adquirir un beneficio. O sea, prácticamente como el ánima de Tahuapire, ¿no? Solamente que esta era crucificada como una santa. Por lo general, esta ánima es invocada tanto para bien como para mal. No obstante, suele ser utilizada más, con mayor frecuencia en rituales de magia negra para perjudicar personas. Bueno, bueno esta ánima sola, no, sí creo que no es una persona real. Simplemente eh, representa una ánima que se está quemando en el infierno de una mujer. Oh, ok, sí, sí he visto eso. Literalmente representa eso. Anima si buscas la imagen, de hecho te sale una mujer que está encadenada y quemándose. Sí la he visto. Horífico. Sí de hecho, en una, sí, bueno. en una iglesia de Puebla aquí recientemente le tomé una foto precisamente a esa escultura. Ahorita se las voy a enseñar, pero bueno, sígueme contando. Sí, exacto. Exacto, esa parece, bueno, por lo que estoy viendo es internacional esta ánima. Ok. Eh, bueno, mi tía me contó, aquí viene el cuento paranormal, que ella tenía, no sé si era un familiar de ella o alguien que tejía, que hacía tejidos. A, era costurera y vendía las cosas. Entonces, ella, mi tía dice que cuando esta señora no le pagaban, ella encomendaba a la persona que no le pagó a la anima sola. O sea, tenía estar para la anima sola, para o sea, que la anima sola, no sé si era para que le pagara o para que le pasara alguna maldad por no pagarle. Ok. Entonces, ella, la, la promesa que ella le hizo es que todas las noches le iba a ir a prender una beca. Ok. ¿Y qué pasó? Mi tía me contó ella estaba acompañando a esta persona costurera una noche y de repente se escuchó una voz que estaba llamando a la señora. Dice, entonces la señora lo que dice, uy sí, pero tengo que ir a ponerle la vela al ánimo. O sea, la voz que escuchó era el ánimo llamándola y recordándole que le pusiera las velas. Uy. Y mi tía me jura y me jura que eso era, ella lo escuchó y lo que hizo fue que se le hizo la piel y, y dijo, y, y bueno, sintió que sí, que era algo paranormal. Oye, pero. Y a pesar de que mi tía, aquí se bueno, yo, yo decía, ay, las cosas de pueblo. <ríe> yo soy un pueblo, pero esto es más pueblo que donde yo soy. Okay. <ríe> y entonces, pero eh, así mismo era. Y, y ahí fue que yo conocí esta ánima y me dio y me pareció, Dios mío, ¿cómo alguien le puede prender una vela a esto? ¿Cómo alguien le puede hacer una, prom una promesa a esto? Oye, pero la promesa era que diario, o sea, eh, por de por vida, ¿le tenía Diario que... le tenía que prender una vela. ¿Una vela? O sea, ¿y le quedaba lejos de su casa o en su casa? No, tenía un altar. Tenía, tenía un, altar. un altar. Tenía un altar en su casa. Y diario le tenía que prender una vela. Por eso parece que la voz venía del pasillo donde, hacia donde estaba el altar. Ah, ok, ok. Y no había más nadie. Ya, o sea, imagine, si hacemos cuentas de cuánto cuesta una vela, al mes ya tendría un, este, una cantidad este, dispuesta para el, el ánima. Me imagino que sí. Bueno, ya yo así me van a pagar. <risa> Oye, pero este, no se dio cuenta tu, tu tía de lo que estaba diciendo, ¿no? Porque a lo mejor hubiera hecho, te prendo una vela por un mes. Pero uh -huh. si dijo diario, o sea, diario y... que No, mi tía, mi tía estaba, mi tía no, no estaba haciendo, estaba ahí con la persona que hacía el pacto. Ah, okay, Mi tía creo que era una niña, de hecho. Ah, ok, okay. Y, y ella lo que hizo fue estar ahí en el momento y escuchar al ánima llamando a la persona que tenía el pacto. Ah, ok, ok. No, pues ese espíritu sí, ya bueno, estaba macabro, ¿no? Uy, sí, imagínate tú, <risa> que, que a mí también me hubiera dado de todo. Oh. Y bueno, otro cuento que te tengo es de una amiga. Sí. Eh, mi amiga, ella dice que eh, ella, cuando era niña, y que cuando, bueno, imagino no sé si tú ya lo has escuchado antes, que los niños a veces son materia, así le dicen. No ¿Son, sé por qué. ¿Son materia? Materia significa que ellos pueden sentir a los muertos, a los espíritus. Ok, no no sabía que se les decía así, pero bueno, que tienen ese don yo de ver. Me si meteré con ella. Okay. Entonces, ella como era sensible a estas cosas, le decía a su abuela, amiga, ella que tú eres materia. Entonces, cuando tú eres materia, lo puedes desarrollar, o cuando tú crezcas, pierdes esa virtud. Ok. Ok. Entonces, en el caso de mira ella dice que siempre le ha percibido esto, a pesar de que ella ya tiene como 23 años aproximadamente. Y por lo menos eh, ella contaba que una vez ella, ella tuvo un tío que murió trágicamente y que era malo, que era una persona como con mucho rencor, ¿no? Entonces ella comenta que en la casa donde estaba, ella una vez fue en la casa donde estaba este tío y, lo, y, y sintió una energía mala, ¿no? Sí. Y después vio el espejo y vio una sombra que ella dice que era su tío, no se distinguía, pero era su tío. Esa fue una de las experiencias que ella me comentó, porque se sentía como que esa energía, quede divertido, porque era una persona que tenía esa mala energía, me explico. Ok. Una persona mala, que, que a veces muchas veces, creo que el otro día se estaba hablando también de energía, que eso se siente y tal. Puede ser, no lo sé. Yo, yo creo que yo no soy sensible a nada, nunca he visto un espíritu, pero me interesa mucho el tema, igualito soy... Estoy, no te puedo decir que soy 100% escéptica. Me gustaría que esta cosa como creer, pues no sé. Como, pero no verlo, ni sentirlo, porque eso sí me daría. O sea, tienes curiosidad este, por ver si de verdad existen estas cosas. Bueno, bueno, bueno. Hola. Ah, se cortó. ¿Se un escucha poquito. ahora? Se cortó un poquito. Ah, sí. Oye, lo de los. de las Ajá. Lo de las ánimas quería preguntar. ¿Cuántas ánimas hay? Oye, no sabría decirte, pero ya, ya con, yo conozco a esa, el ánima de Tahuapire, eh, el ánima sola, que es internacional, parece, como me comentan ustedes, sí. y vienen, existen otros que son santos, no son ánimas. Pero yo te digo que a mí también me dan como mala espina, me dan como miedo. Oye, pero esto es de la, es la religión católica o es fuera de la religión católica? Oye, ¿no sabes decirte si la ánima de Tahuapire es de la religión católica? No sabría decirte. Porque, bueno, no tengo ese conocimiento. Pero por lo menos te voy a comentar otros que a mí también me dan miedo porque también salen a hacer promesas, okay. pero que sí son santos. Okay. Por ejemplo, existe aquí un santo que se llama el doctor José Gregorio Hernández. Ah, sí, bien, que bien, él fue una persona viva también. Uh -huh. Él fue un doctor que era muy bueno... No sé si me escucho todavía, no sé sí, si se sí. cortó. Sí, el doctor, ¿qué ¿me repites? José Gregorio. Doctor José. José Gregorio Hernández, una persona real. Ok. Y él era un doctor que era muy bueno, atendía a muchos enfermos, incluso sin cobrar. Y cuando él, él murió, atropellado por un automóvil, con, cuando estaban los primeros automóviles en el país. Lo pusieron como un santo después. okay entonces, a él también le hacen muchas promesas, también, a mí me da miedo, no sé. ¿Y le, las promesas que le van a hacer están en el panteón, por ejemplo? Bueno, él es, él sí es una figura de la iglesia católica, uh -huh. incluso ah, le hacen sí. eh, vigilias así, paseos a sus reliquias como a las vírgenes. Ah, ¿en serio? O sea, ¿lo santificaron o cómo se dice sí, eso? Sí, lo, lo, lo volvieron santo. Sí, correcto. Uh -huh. ¿Lo volvieron santo la iglesia católica? O sea, ¿y lo...? Sí. ¿El Papa lo aceptó, lo firmó, lo es beato, Mira, beato, puede ser picó. que sí, porque si ellos son, no sé quién es, la, yo creo que la es la iglesia lo que organiza estos paseos de reliquias. Porque este, me acuerdo que mi abuelo una vez me comentó, no, que va a venir aquí las reliquias de José Gregorio Andante. Y yo, yo no, yo ni enterada, yo no sabía que existía, yo sabía la historia del Señor y que si era una especie de santo, pues. Lo canonizaron. Me lo imagino como medio regordito con lentes, cabello medio chingón. Bueno, está su foto por ahí, él, tiene, él era una persona, él tiene su, su imagen, o sea, sí, sí. y el ánima de Tahuapide también, ambos eran personas, pero bueno, uno que uno se llama anima, que, que, que, que creo que significa, no significa ánima en otro idioma, no sé. Okay, sí, no, no, anima es como un espíritu, sí. Sí, en sí, también está uh -huh. muy sí. Pero es que, exacto, yo, yo creo que también depende del uso que tú le des. Porque si tú le pides cosas para hacer maldad, sí bueno, pero igualito si tú le pides algo para algo bueno, tú tienes que prometer algo, ¿no? Y es me sí. quedo porque ya estás haciendo promesas con un muerto. Ah, Así mismo es. Okay. si sí, eso sí suena macabro, que estás haciendo una, un pacto con un muerto exactamente, y así es como yo lo veo, y por eso es que me da un poquito de miedito. Fíjate que acá en, y... México, acá en México tenemos uno que se llama este, San Antonio, y, y este se le pone de cabeza y las mujeres le piden un novio, una pareja, etcétera. Sí. ¿Sí? <risa> ¿Hay algún tipo de santo que, para que tengas pareja, atraer a alguien, algo así? No sabía decirte porque no tengo ese conocimiento. Uh -huh. Probablemente sí lo haya porque parece que Latinoamérica nos encanta crear santos y, y ánimas y cosas sobrenaturales. No sé si en todo el mundo, pero aquí es bastante como... Sí, sí, el doctor José Gregorio, él falleció creo que en Caracas en 1919, creo. Él tiene un sombrero, al ¿vale? poner un sombrero, fue eh, médico científico. Y uh -huh. allá en Colombia también lo tenemos, pero yo creo que fue por estar ahí al lado de Venezuela, nos llegó a nosotros. ¿A ustedes sí, también? Sí. ¿Es santo? Uh -huh. Sí, lo pusieron ya santo. O sea, ¿y si entras a una iglesia en Colombia o en Venezuela podría, ¿podría estar por no, ahí no, la no. figura? No, por ahí no. no. O sea, ¿no hay figuras? Ah, de... Las personas católicas lo tomaron y Ajá. le prenden sus velitas y todo eso. Pero no, pues así. Sí, no, correcto. Sí. Ah, ya que estos son santos, creo que sí se usan Puro para el bien. Okay, ok, ok. Pero yo digo que igual, si le haces una promesa, estás haciendo una promesa con un muerto. Ajá. Uh -huh. Sí, yo diría que así sí. Así que hago propio riesgos. Uh -huh. Sí. <risa> sí. No, yo pensé que los santos cumplían este, deseos así, nada más, porque pues, eran buena onda, lo de las promesas. Bueno, y... yo he escuchado, sí, yo he escuchado que José, que de un familiar muy cercano, que Tenía, creo que, no le habían dicho que no podía caminar, que tenía, no sé qué le pasó, tuvo un accidente, algo así. Y él dice que se le apareció José Gregorio Hernández y, y después, seguro, nunca le pidió nada. Y creo oh. que ni siquiera. Ok, ok, José Gregorio. Y, y de esas historias abundan mucho. Por eso posiblemente lo declararon santo. Qué interesante estas cosas también de Venezuela, porque casi... No nos llega información de, de estos temas de misterio y paranormales de Venezuela. Eh, no sé por qué, pero son, son pocos los que entran a las transmisiones o nos platican estas historias de Venezuela. Hay, hay muchas, porque por lo menos está... Bueno, puede ser que algunas sean compartidas con Colombia, no lo sé. Sí. Créeme ahí, este, Andrea. Sí. Por ejemplo, está El Silbón, Ajá, sí. que es un... Está el silbón. La Llorona también está aquí. También. Es bastante común escucharlo, sobre todo, que aparecen los llanos. Sí, sí, sí. Eh, también está una leyenda de Florentino y el Diablo. No sé si es una leyenda de folklore pero eh, eh, también es una especie de, de, de leyenda, de sí, historia. Florentino y el Diablo. Esa sí no la tenemos. Creo sí que tiene una película incluso. Es una historia que cuenta que... Florentino eh, enfrentó al diablo con su cuatro creo que fue la cuestión bueno, no me la sé al 100% porque hace mucho tiempo que no la escucho y no me acuerdo okay. no es algo que se aparece sino que es una leyenda okay. una historia es una historia pero bueno, así mismo es este, hay, hay, es que casi todos si te fijas son similares, por lo menos sí. la llorona, ciertas sí, sí, cosas sí. se cambian el sirvón, yo escuché por lo menos de, del de Chile, que, que también lleva como una especie de saco o algo así, el, el trapeo, ¿cómo es? No me acuerdo cómo se llamaba. Pero me, me sonó que era el sirvón, pero diferente. Oye, y Porque ya... también ha huesos y eso. Y ya que te gusta el canal del crimen de Álvaro, eh, ¿no hay alguna historia de un asesino serial ahí en Venezuela? Oye, el único que te conozco es el asesino... Este caníbal que se llama, ay, no me acuerdo cómo se llama, eh, ya va, déjame buscar aquí. Búscale, búscale, mientras tanto mandamos saludos a toda la gente que está esta noche con nosotros aquí en Relatos Oscuros. Una, un gran abrazo, Wilmer Terino dice, en Colombia sí. se usa la imagen de ese santo... Más que todo para lugares de santería y brujería. Oh, exactamente, exactamente. De cuando... Y es más, yo lo he visto en lugares donde llega, por ejemplo, alguien que quiere uh -huh. como alguna así como brujería y todo eso, y está el, ese santo afuera. Ah, uh -huh. el santo de Joaquín uh -huh. Pardaveo, ¿cómo se llama? El José ah. Gregorio Hernández. José Gregorio uh -huh. Hernández. Bueno, exacto, es lo que te comento. Es un santo, pero tú como, la gente puede venir y hacer su cosa sus sí, sí. promesas y pedir cosas que no son. Sí. Entonces es un poco contrastante, ¿verdad? Porque hay gente que lo usa para cosas buenas y gente que lo usa para cosas malas, sí. a pesar de que es un santo. Oye, mira, aquí me dicen que Dorangel es el caníbal. Ese mismo. Dor ah, yo te lo iba a decir, pero ¿cómo? Eh, Dorangel Vargas, sí. sí. Es, él está vivo, de hecho, y está preso. Ah, sí, ¿qué hizo? Bueno, él era un vagabundo y se comió a varios amigos vagabundos. Uy, ¿eso cuándo sucedió? es una persona esquizofrénica Uy. o sea, también es este este tipo de asesino, pues, que es esquizofrénico y hacen cosas que no se pueden juzgar como a las personas normales, porque es, es, es, es, él, no, él no actúa como que sabiendo que es bueno que es malo sí ¿y eso cuándo fue? Eso fue, oye, bueno, aquí tengo que ver, fue en el año, aquí dice en 1999. En el 99, entonces pues se comió varios vagabundos. Sí. Ay, qué feo. Sí, él era un vagabundo y se comió varios vagabundos. Y ese ya... Eh... Y, y lo peor es que él, él lo agarran, creo, después que sí. se había comido a, a uno, un vagabundo y lo había visto un polis, una persona y lo había, de, eh, y lo había delatado lo meten en un centro psiquiátrico y creo que después lo liberan libre y qué hizo creo que te le dieron una casa o algo así no y hacía parrillas con, con gente a parrillas con seres humanos invitaba a otros vagabundos oh no puede ser sí también esto es curioso a él delató un vagabundo que vio que se había comido otro, que lo vio que había comido otro amigo otro vagabundo, sí. y fue y lo dijo a la policía la policía casi que no le creía porque como a un vagabundo, vio que no le querían dar la credibilidad sí. y bueno, resulta que al final sí lo meten preso, y cuando Germán Vargas sale eh, después se comió al que lo delató no Uy. manches sí. sí oye, y este, esta historia ya la podemos ver en el canal del crimen de Álvaro no, todavía no la ha hecho. Dice que la va a ceder, pero bueno, tiene una, le va a tener un como de 100.000 asesinos seriales, así que sabrá Dios cuándo. Le voy a decir que, que haga de ese asesino, mm. que haga ese video, sé que le va a quedar muy bueno. Y otra cosa muy curiosa que yo me enteré, es que en esta cárcel donde está Ángel Vargas, hubo un motín, y en este motín creo que le quitaron sus medicamentos a, a Durán Ángel Vargas, y lo hicieron que cocinara a la gente más débil de, de la prisión. O sea, a los pobrecitos tontos que cayeron ahí por, por idiotas. Sí. Eh, le, hay unos videos por ahí circulando, que están en internet, donde le hacen in, cosas inhumanas a estas pobres personas. A estos idiotas, a los más débiles de la casa, Donde los tienen en posiciones inhumanas. Y, y es horrible. Yo no lo vi porque a mí no me gusta ver este tipo de cosas. Yo no soy morbosa, no me gusta ver... No, no, no. Sí. Pero eh, eh, me enteré también que, que hicieron que Dwayne Vargas cocinaran los a, estos que estaban, a estos que estaban torturando en esos videos. Uh, no manches. Y eso dentro de la sí. cárcel. Y cuando eso, eso fue dentro de la cárcel, fue un motivo No. Y, y además y, y este a, a raíz de este y y, cuando, y los familiares salen declarando pudieron dar un cuerpo porque se lo comieron. O sea, ¿cuántos sabe de haber comido este tipo? Oye, yo creo que bastantes. Creo que, que, que así contados, creo que son más de 20. Pero deben ser muchísimos más. Y ahorita está en la cárcel. Sí está en la cárcel, aunque tú sabes que él debería estar en un centro psiquiátrico para, obviamente, para criminales. Uh -huh. Pero como aquí en Venezuela no están las instalaciones, no. No está en la cárcel. Uy, Oy, pues ese sí no, es un que monstruo, dan, ¿no? Sí. Pues ese sí da miedo. Uh -huh. Sí, pues. Eh, es un enfermo mental. Está. Eh, creo que sí se dice, ¿no? O sea, tiene esta condición, esquizofrenia. Sí, es esquizofrenia, es esquizofrenia. No. Es esquizofrenia. Pues, pues sí. bueno, están muy buenas las historias. Ojalá, si sabes más de Venezuela, si te acuerdas de más, sería increíble que nos volvieras a llamar y contarnos. Porque de Venezuela son muy pocas las personas, te repito, que nos han llamado para contar estas anécdotas, estas leyendas, estos casos. Así que nos gusta conocer de todos los países. Sí, bueno, muchas gracias por el espacio y, y quería contarlo porque para compartir con ustedes, porque siempre me gusta que todos vengan y compartan sus historias y entretenido a escuchar más historias. Yo lamentablemente no conozco tantas historias, di un poco lo, lo que todo conocía. Porque como yo nunca vivo experiencias, yo nunca, personalmente, nunca he vivido una experiencia ni la quiero vivir, la verdad. Tengo que sí. ser sincera, me daría demasiado favor, me trago de casaría, pero me gusta estudiar historias. Así que bueno, si consigo, si alguien me cuenta otra historia, les contaré. Sí. Perfecto, gracias, Paula. Gracias. Estás muy bien. Gracias, tengan buena noche y cuídate Bye, cuídate. Bye. Bueno, pues, qué interesante lo que sí. nos platicó, y qué padre sí. que sea de otros países, a mí me gusta mucho sí, que sí, me platiquen sí. de otros países, de México pues me sé muchas, pero también me sigue sorprendiendo que hay demasiadas, sí, hay cosas que, que no me sé, y bueno, también te han dicho algunas de Colombia que tú no te acordabas, también sí, la no sabes, de José ¿no? Gregorio no me acordaba La de José Gregorio, oh, sí, no, no me acordaba Y esa estuvo muy buena Sí compartimos con Venezuela la del Silbón La leyenda del Silbón, la de la Llorona La otra que dijo, sí, no Esa sí es de allá, esa sí, sí no la compartimos eh, Hay otra en Colombia Que es la leyenda de la Patasola eh, La de la... La del, este... Pues bueno, los colombianos pueden llamarnos y contarnos sí, las leyendas también. de su país Porque... Mm -hmm si sí, las dices todas pues, sí. sí verdad, bueno, sí, sí, hay sí. que esperar recién te mandé algo de Colombia, que había una ah, que, en qué lado estaba esa estatua de la candileja, no? cerca, eh, creo que estaba ah, de la candileja, sí que no, te me mandaste, fue te mandé foto, ¿Qué, qué pues era, creo que era esa, es esa, esa cabeza que va volando no? con fuego mm pero si te acuerdas, ¿cómo se llama? Sí, sí, sí, era, era de la Candileja, creo. Es una escultura que habla sobre la Candileja, que son como creo las brujas sí. de aquí. Acá San Agustín, al, par al parque de este San Agustín. Son brujas que... no, estaban del lado de... donde las mujeres son muy enojonas. Por eso, Santander. Ah, Santander, uh -huh. sí. Ah, ok. Ok, sí. <risa> las mujeres son No inojones. digas eso porque por ahí... Pero todos saben que, bueno... Siempre dicen Santander, ah, donde las mujeres son enojonas. Planchan con la mano, dicen. <risa> y sí, sí, yo, yo he visto como que sí son este, así, ¿no? Como tienen un carácter mm, medio sí son fuerte. fuertes, Sí son fuertes, pero lo que pasa es que el acento de ellas es, es muy fuerte. O sea, ellas hablan como si estuvieran peleando un poquito, entonces... A se, ver, ¿tú se puedes imitar el acento? No, no, no, es muy difícil. No, pues como... So, sería interesante que lo imitas dice Javiercito, Ox, tengo un relato que sucedió cuando tenía ocho años, en aquel entonces mi mamá me llevaba al campo y jugábamos por la hacienda, pero algo que siempre me llamó la atención y que hasta el sol de hoy no, y ya, esa es toda la historia, nos dejó en, en... sabes qué Javiercito, es que nos tienes que llamar al WhatsApp, ¿Sí? para contarnos la historia, porque se me pasan los comentarios y no puedo leerlos, o si no, Escríbeme al WhatsApp, a ver, vamos a ver si tenemos aquí al WhatsApp. Ese santo que tú decías que ponían de cabeza a San Antonio, ¿cierto? Sí, a San Antonio. En Colombia lo que hacen es quitarle el bebé, el niño de Dios, para que, hasta que les consiga el novio. ¿A quién le quitan al bebé? A San Antonio. ¿San Antonio no trae, trae sí, un bebé? No trae un bebé. Déjame mandar un saludo a Juan Antonio Garay, que dice Ox, dile a Álvaro que me venda su libro firmado, yo pago el envío, yo fui quien insistió en que lo invitas Juan Antonio Garay, Oye, sí, mi hermano, ¿podríamos hacer eso? ¿De dónde eres? Hola, buenas noches, ¿quién habla? Hola, hola. Saludos, mi hermano, ¿cómo te llamas? Hola, Oxlack, mucho gusto, soy Juan Guerrero. Bienvenido, Juan, ¿cómo estás? ¿De dónde eres? Soy de Ecatepec, de Morelos, en el Estado de México. De Ecatepec, ahí, de la colonia, ¿Cuál es la, la... ¿Cómo es la colonia esa? que ya parece como historia de terror. Este, Cateponga. No, Jardines del Descanso, ¿cómo se llama? Jardines de Morelos. Ándale, sí, está cerca de ahí? Sí, de hecho me queda 20 minutos. Uy, Jardines de Morelos, sí, es que está pesado, es mucha gente ya la que vive ahí. Sí, en todos lados de Catepec, sí, está, es barrio bajo, podría decir, sin sí, mucho delincuente. ¿Tú cuántos años tienes? 28 años, gracias a Dios. ¿Y has tenido alguna experiencia mala? Este, con asaltantes, sí. Sí. Y paranormales también. A ver, primero cuéntame de los asaltantes para después quitarme el mal sabor de boca con los paranormales. Sí, bueno, este, yo afortunadamente este, tengo, pues tal vez, no sé, buena vibra, buena suerte y no me asaltan seguido. Pero el último asalto fue hace este, dos años. Yo acababa de sacar un teléfono a crédito. Sí. En ese entonces me costó 6 mil pesos. Sí. Y a los tres meses, este, cuando empezó la pandemia, eh, pues las calles estaban solas. Y de repente un carro se, se para enfrente de mí, salen este, tres vatos. Hijo. Y me metieron un, un, un zappel. Sí. Yo así como dije, ¿qué, qué, qué, qué, qué, pasó, ¿qué pasó? Y este, me empiezan a sacar todo. Ya cuando veo, pues tienen la pistola O sí. sea, y no me dijeron nada Luego, luego sacaron todas las cosas Y pues yo los volteo a ver a los ojos Y cuando veo, mi, la cruzo mi mirada con uno ¿Qué me ves, puto? Así, sí. como bueno, perdón, no puedo decir Sí, sí, sí, aquí sí puedes decir Sí, aquí sí se puede Ah, bueno. bueno ¿Qué me ves, puto? A ver, ¿qué más traes? Y yo así, no, pues no, nada, ¿no? Yo alzando las manos, no, no, no quiero no quiero pedos sí A ver, a ver tu reloj Está chido, a ver, pásamelo y tenía una cadenita de plata también, me la quitaron. Uy, no. Volté ese hijo de la chingada. Y me, me corrieron para el otro lado de la calle, ¿no? Se sí. subieron y se fueron rápido. No te quitaron los tenis sí, porque iba... hasta eso se podrían haber llevado, ¿no? No, porque estaban feos. <risa> <risa> Capaz que si sí, estaban chidos, sí. sí me los quitaron. Pero ya no te espantas, ¿o sí? Claro, sí, porque tienen arma. Pues sí, pero. Entonces... ¿Cuántas veces te han asaltado? este Pues fácil, unas seis veces ¿En no. serio? hijo Todas en el Catepec Sí, ¿no? sí. Así es, ya. todas en el Catepec Mientras voy al trabajo Mientras vas al trabajo, exactamente Ajá. Esa que te cuento, iba al veterinario A pagar la operación de una gatita Uy, no Y este, pues me quitaron el dinero de, para pagar No puede ser no, no más eran, este, 500 pesos, pero quieras o no, este. Claro. Sí, sí, ven. Vale. Así es, amigo. Entonces, pues, yo siempre me voy ya con mucho cuidado. Procuro no caminar, este, en lugares que son peligrosos. Mm. Y, pues, afortunadamente, el camino de, del transporte a mi casa, pues, es un lugar concurrido. Como no voy a altas horas de la noche, pues, no me ha faltado a mí. Ok, o sea, si alguien no es de ahí... Mmm... No, y no tiene nada que ir a hacer pues ni que se pare por allá este pues no tanto no es como que ellos lleven una lista de quienes tienen por allá ¿no? simplemente hasta al, al pobre este diablo que, que vaya pasando mala suerte pues ya le o sea este pues es ahí te, te toca o no te toca puede pasarte o no Ajá, exactamente hace este dos semanas a una chica por aquí este por mi casa estaba en su camioneta hablando con su novio Y este llegaron, la asaltaron Le quitaron la camioneta y todo lo que llevaba Adentro por el teléfono sí Y eso fue en la esquina De aquí de mi calle entonces ah. Es aleatorio Uy, no, pues entonces sí, todos lados Está como peligrosón Sí, sí, sí No es como que en esta calle no pases porque te asaltan Se mueven a las calles donde Pues la gente no, no se lo espera Esperemos que siempre Estés bien mi hermano Sí, que tu familia Gracias. también esté, esté muy bien. Cuéntame las paranormales, a ver, algo más este más, <risa> más, este más bonito, unas experiencias paranormales. Bueno, lejos de ser este, un relato, pues me gustaría compartir contigo este, la idea que yo tengo sobre pues, los espíritus y las cosas que, que podríamos llamar paranormal. Sí. Entonces, mira, yo soy de las personas que que quieren encontrar el lado lógico a las cosas, sin embargo, no soy escéptico. Okay. Yo, este, desde mi punto de vista, nosotros, eh, yo lo quiero llamar como tal vez en diferentes dimensiones, en esta dimensión física, pues es todo lo que conocemos, ¿no? Con las leyes, este, eh, pues de la química, de la física y todas las cosas que vivimos día a día. Sin embargo hay una dimensión que pues no todos conocemos que es la espiritual. Nosotros Kiras o no, o bueno, desde mi punto de vista, desprendemos una energía. Porque pues los científicos pueden clonar este animales, tal vez personas, pero esto no, no, no les da como que la vida. El cuerpo funciona y todo, pero no tienen vida. No hay algo que los haga funcionar. Que eso yo quiero que, que es el espíritu. Cuando una persona muere, pues lo último, este, bueno, lo que se queda es el espíritu. Y dependiendo de cómo moriste, sí. tu energía este, espiritual es lo que pasa contigo después. Entonces, a mí me gusta creer que, que cuando tú mueres, como ya no tienes cuerpo, no puedes pensar evidentemente y te quedas con la última emoción que se entiende, okay. Con las preocupaciones, penas, miedos, etc. Cuando la gente reza, es como prestarle una pequeña parte de tu conciencia y este, permitirle, pues, tal vez tranquilizarse, pensar un poquito y, pues, pasar este, a descansar en paz, quisiera creer yo. Ah, ok. Por eso se, se les rezaría. Es lo que... Exactamente. Fíjate que hace rato estaba, estaba pensando Dime. precisamente eso sobre que, pues, a lo mejor si a mis familiares o a mí nos pasaran algo estaba pensando en que, pues simplemente es llevarnos directamente a donde nos vayan a enterrar, como no hacer este, pues somos, la verdad, somos muy reservados, somos, somos poquitos de familia, y, pues, no, no, no tenemos como convivencia con más personas, entonces, es como pues, que aquí no sabemos incluso cómo es el ritual de, que se debe de hacer católico de las oraciones y de estos, estas velaciones, la verdad, no, no lo sabemos, y, pues estaba pensando en que pues no hacerlo si en algún momento llegara a suceder, pero eso que me platicas suena interesante, ¿no? Como que el hacer estos, esta velación, estos rezos, hace, no es la creencia de que el espíritu este descansa en paz, que se vaya tranquilo, ¿no? Claro, sí, más o menos es eso lo que lo que yo, yo quiero pensar, porque no me da confianza en ningún tipo de religión, ¿sabes? ni la católica, ni los testigos de Jehová, ni los, este, los cristianos. ¿Por qué? Porque ellos te, te quieren meter sus propias ideas, sus propias creencias, y no te dejan pensar más allá de lo que ellos quieren. Entonces, una, una este, mentalidad, unas creencias que no te dejan averiguar lo que tú quieres saber, no es de confianza. Okay. ¿y tú crees que en ese otro lado donde están los espíritus nos encontraremos y nos reconoceríamos? No, no, porque ya no tienes este forma de, de pensar. Como mencionaba, Este, tú te quedas con lo último que, que sentiste, ya sea que estés tranquilo o, o esté alterado, y como ya no tienes cuerpo, no tienes forma de, uh -huh. de cambiar ese pensamiento, ese sentimiento. Sí, pienso eso. Entonces, ¿crees que ya cuando muéramos y vayamos a ese otro lado, que sí seamos espíritus, ya no nos vamos a reconocer? Por ejemplo, los, los hijos ya no reconocerán a sus padres, los padres ya no reconocerán a sus hijos con los esposos no se sé, reconocerán o luego que juntos hasta no, la muerte que te amaré por siempre pero ya después y, de la muerte para qué te vas a recordar con alguien o sea, pues, no si, haría, si amas mucho, <risa> obviamente sí. yo creo que yo si sí quisiera del otro lado seguir amando a la gente sí, que amo, sí pero, pero ya no es el cuerpo físico ya se transforma en otra cosa y pues ya para qué nos vamos a reconocer pues pienso yo o sea. claro, sí, y es no, que sí no, depende mucho sabes, como tal no, no soy científico no lo he investigado pero siempre están los relatos de que yo quería, por ejemplo, ¿no? yo quería mucho este, a mi tía. Ella falleció y pues yo siempre pienso en ella. Le estoy rezando todo el tiempo y hay veces que me visitan mis sueños y me hablan. Me dice que está bien, que no me preocupe. Es un ejemplo, ¿no? Uh -huh. Pero ¿qué es lo que sucede? Yo a ella la siento, en mi ejemplo, porque le estoy prestando de mi conciencia mis sentimientos sirven a, a este espíritu como lazo para que pueda comunicarse conmigo y pueda pensar esto le ayuda pues a tal vez liberar su mente tal vez expiar sus pecados y alcanzar este la paz pero esa es la diferencia que yo como ser vivo le presto de mi energía de mi conciencia cuando platico con ella es cuando, cuando cuando comprende y sabe, sabes que pues yo, yo ya estoy muerta. Y pues yo quiero mucho a mi familia. Yo decido si quedarme a cuidarlos, a velar por ellos mientras ellos velan por mí, o buscarle el descanso, o simplemente aferrarme a mis ideas, a mi odio, a mi enojo, y este estar penando todo el tiempo. Mira, Lisette Martínez dice, pero entonces, ¿por qué los familiares fallecidos te visitan? Si no tienen conciencia, si no te recuerdan. Ah, porque les estás prestando de la tuya. Okay. Tu amor, tus sentimientos oh, tú que si son, son tan nuestros. fuertes, les tienes tanta confianza. Sabes sabes tú que, que pues bueno, lo conoces, ¿no? No es como, como los este, las ánimas que cuentan, de que les pides algo a cambio, te de, de un favor. Uh -huh. O oh, tú que si sabes no, si, que... si es la familia o pues yo sé es una abuelita confianza que completa. A ver. Exactamente. Uh -huh. Pero tú no sabes si es tu abuelita. ¿o sí, si... es mi abuelita. Ah, bueno. Sí. Es mi abuelita. Bueno, se les respeta, sí, claro. Obviamente, sí. Mira, dice Eric Star. Ok. ¿Quién sabe, ¿no? Por ejemplo, mi ¿No hermano, eh, la pregunta es si los que son clonados, por ejemplo, si clonan a una persona, ¿este, este clon también tiene alma? ¿Es la misma alma del clon? Pues, lo dudo mucho, ¿ven? ¿eh? Lo dudo mucho. Incluso, este, si se mueven, dudo mucho que tenga conciencia. No sé si han oído hablar de los homúnculos. Sí, sí. Entonces, yo me imagino que es algo así. El cuerpo vive y tal vez usan este uso, de, tiene un uso de razón. Sin embargo, no es la persona a la que querías revivir. Si llegan a hacerlo, sería una persona completamente diferente. No sería la misma personalidad, lo mismo que sería, sino es un cuerpo con otra mentalidad, tal vez con un espíritu humano. O tal vez es un cuerpo este sin alma que puede hacer bien o mal y sin sentir este nada este por sus acciones. ¿Crees que después de que estemos como ánimas en ese otro este, dimensión, crees que de ahí pasemos a otra dimensión? ¿Crees que también tengamos un ciclo cuando seamos espíritus solamente, o ya ahí nos Ajá. quedamos por siempre? Mira, a mí me gusta creer que, que no es como tal el cielo o el infierno, es la energía del universo. Nosotros, pues nuestro espíritu viene de este universo y al momento de morir es cuando nuestra energía se devuelve donde debería estar. Tal vez a un flujo podría existir un, este, un río de, de almas que incluso pueden llevar a la re reencarnación o este, a seres este, angelicales o cosas de ese estilo ya es mi, bueno, al menos mi mente no me da para pensar tanto sí. pero pues puede que vaya por ahí la situación Oye, o sea, lo... una vez que mueres, regresa tu energía al, al universo y el universo se encarga de ocupar esa energía para, para lo que sea necesario eso suena como a recarnación porque tu energía puede pasar ahora en la naturaleza a una cucaracha por ejemplo, si sí, sí, estaría dentro de tu hipótesis no creo que las cucarachas tengan este tanta este, energía espiritual como nosotros son seres vivos claro pero dudo mucho que un arma este humana Ajá. pueda caber en un insecto en un perro tampoco en un elefante no, no, no sería del tamaño, sino de la capacidad de razonamiento, ¿no? ah, okay. Yo diría que sí, es, depende mucho de la capacidad de razonamiento. Ah, tal okay, vez ¿no? que ser otro, la imaginación man. loca, podría ser en otra este especie también inteligente, y este, pues tal vez ahí se ocupe tu alma. O tal vez simplemente este, es para, para dar vida a muchos seres, ¿no? Exacto, o sea que se divida esa energía para dar vida a muchos seres, pero entonces, ¿tú no consideras que los animales tengan alma? Tienen energía espiritual, pero no es lo mismo a un alma humana. Entonces, es diferente, ok. ¿Y las plantas? Es lo que yo creo. No, creo que una planta no. ¿Las plantas no tienen? No. Sí, okay. sí que tienen energía, de sí, hecho, tienen, no, exacto, no, no me tiene... he puesto a pensar mucho en eso, pero ¿estás de acuerdo que hay este experimentos y todo eso, que tú estás al lado de una planta y le las bonito, la, la planta crece uh -huh. saludable, ¿no? Bueno, mientras le des nutrientes necesarios. Sí. Y si les hablas mal, pues no crecen tan bien como la otra. Exacto. Y razón, sí, ¿no? sí. siguen teniendo uh -huh. de energía, pero como un espíritu como nosotros que pensamos, razonamos, uh -huh. que sentimos este emociones fuertes, dudo mucho que sea uh -huh. equivalente. Es como, tienen energía más no un alma o espíritu. Pues yo, yo no las corto porque siento que les duele. Por eso, o sea, son, están vivas, pero no tienen alma ni espíritu. Uh -huh. okay. Sí, ellos no, eh, las plantas no tienen como que un sistema este, uh -huh. eh, nervioso que les diga, uh -huh. este, ay, me dolió. ¿Por qué? Porque no tienen un cerebro que traduzca todo eso. Simplemente uh -huh. saben que les falta una parte y es donde uh -huh. intentan sanarse o recuperarse. Bueno, entonces hoy voy a cortar un chingo de plantas. Al fin no les duele. Bueno. No, se le he hecho. No, no. Y es así como me gusta pensar, ¿sabes? Mm -hmm. este, ¿Por qué? Porque no todo tiene una explicación. Nuestra cabeza no da más que para lo que estamos viviendo. Ya tal vez, ¿no? Si uno se pone a meditar, a purificar su, su alma, pueda entender... Y, y traducir lo que sienten tal vez las plantas, pero bueno, es muy, muy loco. <ríe> muy bien, hermano, pues está interesante tus, tus sí, opiniones, sí. lo que platicas, filosóficamente dicen ahí en el chat, es eh, la primera vez es que llamas, ¿verdad? No, de hecho ya te había hablado anteriormente, pero cambié de número. <ríe> ah, muy bien, mi hermano, pues qué bueno. No que sé seas. si recuerdas que conté sobre sobre que se me subió el muerto. Yo creo que sí. Bueno, así So, so, tengo varias anécdotas sobre eso, pero... Y creo que también te hablé, te pregunté sobre este, la delincuencia en Ecatepec y cosas así, ¿no? Sí, algo parecido, sí. <risa> siempre me da curiosidad dónde vive, etc. Bueno, mi hermano, pues claro. agradecemos la llamada, gracias por esta reflexión. Eh, hay mucha sí, gente güey. ahí que opinó lo mismo que tú, otros que no, ya sabes, esto es así siempre. Eh, y, sí, sí, claro. y por eso se construye el conocimiento, a partir de lo que cada uno cree y cada uno busca para este, mostrar su, su verdad. Entonces, te agradecemos mucho la llamada y ojalá nos vuelvas a llamar. Sí, sí, sí, con mucho gusto. Gracias por escucharme y pues que tengan todos excelente noche. Bye. Bye, bye yo a alguien le escuché que los animales tienen alma más no espíritu o sea Até ellos sienten lloran eh, sí te quieren más cuando se mueren ya no o sea murieron y ya pero por qué no debería por qué a no? alguien escuché yo eso que no tienen espíritu o sea, alma más no espíritu pero es que nosotros también somos animales pero es que somos seres humanos, o sea, superiores a los animales. No, eso de ser superior, eso, eso es. es. Pues sí, porque tú razonas, hablas, ellos no hablan. Pero eso es egocentrismo Entonces, ¿no? del del ser humano. Yo yo considero <risas> que somos animales y claro, somos animales. Este, no, no sé por qué sentirnos superiores a los animales de que somos pues, bueno sí suena feo pero lo que pasa es que superiores porque o avanzado por decirlo así sí, más, más avanzados sí. eh, razonas más que un, que un animal entonces sí yo no sé no sé si razonar más que un animal este bueno sí es que o sea ya hablas o sea eso ya es un avance o sea un animal pero un ellos animal, también se comunican sí se comunican por eso te digo, o sea, tienen alma, porque sienten, lloran, todo, pero no tienen un espíritu. Eso creo que lo escuché de alguien, no me acuerdo quién. Pero ¿por qué no tendría un espíritu? O sea, si son, ellos son animales, nosotros también somos animales. De hecho, el... Pero tú eres un poco más avanzado que un animal. Por ejemplo, el, el, este, el chimpancé, por ejemplo, ¿ese sí tendría alma o no? Pues, no sé, o sea, ya para, para ponerlo a pensar si ¿sí tiene alma un un espíritu, un chimpancé. Sí, pero ya es más como, más como humano. Sí, pero tú eres, o sea, claro que los chimpancés pues obviamente tienen su inteligencia, ¿no? Pero aún así tú hablas, ellos no. Bueno, no sé, toca, eso es como para pensarlo más. Yo sí creo que, <risa> bueno, creo que si nosotros tenemos alma, los animales también deberían de tenerla. Somos parte de la naturaleza. Sí, claro. Sí, claro. Pero si creemos... Sí, pero fue algo curioso que escuché de alguien que dijo y pues me quedé pensando y pues... Sí, sí, si creemos algo? en la teoría, bueno, lo que nos dice la religión de que fuimos hechos por Dios a imagen y semejanza, entonces ahí es donde creemos que nosotros somos diferentes, somos superiores, tenemos alma. Si creemos en la evolución de Darwin... Eh, ahí no hay alma, no hay espíritu, ¿no? eso no se habla. Sí, claro, no diferentes. Se habla. Sí, hablamos uh -huh. sobre que los extraterrestres vinieron hicieron un experimento y nos crearon a nosotros, los humanos. Entonces, tampoco sabríamos si tendríamos alma o si tenemos una programación, por ejemplo. Uh -huh. Por eso es tan interesante. Sí, todo o sea, uno se ¿no? pone a pensar en todo eso y claro, es súper interesante, es bien interesante. Sí, porque no tenemos uh -huh. los las eh, respuestas uh -huh. a todas estas incógnitas sí. que siempre hemos tenido. Uh -huh. Dice Tepolino, Medina, igual se puede partir de la ley física que dice que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Uh -huh. Sí, sí, uh -huh. dice Chava y los asesinos de cucarachas irán al infierno por quitarle la vida a otro ser vivo y enviar su alma al más allá. Yo le tengo cosas a las cucarachas. Este, Laura, Laurita, pues llámanos Llámanos Laurita, dice que nos quiere sí, contar sí, algo Que nos llame sí. Laurita, llámanos Laurita Sí, sí Dice, los perritos no necesitan hablar Para hacerte sentir sus emociones, ¿no? Sí, claro, no, no, no es Por eso digo, lloran Te quieren, tienen cedo, Pues sienten sienten. Cosas feas, buenas Vamos a contestar esta llamada y ahorita Vamos con el comentario de Lisette Martínez Que nos escribió ahí, toda una carta Que debería llamarnos mejor Lisette eh, sí, llama, Alice Hola, ¿quién habla? Buenas noches. Eh, hola, hola, buenas noches. Eh, ¿Me escuchan? Sí, sí, te escuchamos bien. Ah, perfecto. Este, soy este Alejandro de Cuau Morelos. Bienvenido, Alejandro. Saludos. Hola. Esa este, pues es la primera vez que marco. Ya tengo bastante tiempo que sigo tu contenido y tu trabajo. Así que estoy, pues, emocionado. Oh, gracias. Gracias, mi hermano. Qué sí. bueno que te decidiste a llamar de Cuautla, Morelos. ¿Y qué tal está Cuautla, Morelos? ¿Cómo está la seguridad? Eh, pues, uh, últimamente estos tres meses ha estado un poquito, pues, mucho que decir, Por ¿Sí? lo mismo de, ya sabes, la inseguridad, todo eso de... Pues aquí se discute un, un problema de entre cárteles. ¿no? ¿Sí? O sea, no están así explícitos las balaceras, pero, o sea, la, las... Digamos que muertes que han tenido ciertas personas que están ligadas al, a los carteles y todo eso. Pues más que nada es ese tipo de muertes. Ok, sí, aparecen muertos diario por ahí. Eh, pues sí, pero más que nada son exclusivamente las pues, que están ligadas, ¿no? Sí, claro. A ese tipo de, de organizaciones. Oye, ¿y alguna leyenda de Cuauhtla? Ah, de Cuauhtla, pues, he eh, eh, eh, eh, eh, lo de un. ¿cómo se llama? Lo de una tienda. Bueno, es un cerro, uh -huh. que está como a unos, no sé, unos 30 minutos en donde yo vivo. Eh, pues se cuenta, eso me lo cuenta mi abuelito ya hace bastante tiempo cuando todavía él vivía. Eh, pues lo que se decía es de que el 31 eh, de diciembre eh, pues se supone que cuenta la leyenda que unas personas que venían del campo en, en, ese, en esas partes Sí. Eh, pues, a esa hora, más o menos, ellos vieron que había... Bueno, pasaron así con sus burros y su ganado y todo eso. Y había una tienda. O sea, literalmente algo muy extraño porque estaba en pleno campo y todo eso. Una tienda así, donde podías comprar este, agua y todo eso normal, ¿no? Sí. Entonces, este, eran dos, este, dos señores. Uno entró y el otro este, lo espera afuera. Y él les iba a comprar comida para, para, su, para su burro. Entonces, él entró y, este, pues, lo que me acuerdo, lo que me contó mi abuelito, es de que cuando esa persona lo estaba esperando, nunca o sea, nunca salió de la tienda. O sea, desapareció misteriosamente, como si fuera un portal espacio-temporal. Entró a la tienda, pero de ya esa, no salió. Ajá, ah, o sea, porque la tienda desapareció, o sea, ante sus ojos, por así decirlo. Okay. Pasó el tiempo, no recuerdo cuánto tiempo pasó y justamente ese mismo día en esas mismas circunstancias o a la misma hora este fue digamos que a checar otra vez su, su amigo porque luego como que pues, tenían como que la sospecha de que probablemente se iba a presentar o se iba a abrir esta este portal espacio temporal uh -huh. eh, y entonces pues salió salió su amigo pero fue como digo después de mucho tiempo y para él nunca pasó el tiempo, literalmente fue solamente un momento en el que tú entras a la tienda, vas, compras sus cigarros porque eran de tomar. Entonces compró bebidas y todo eso y salió. Y pues su amigo le dice, oye, pero solamente me tardé unos instantes, o a sea, unos minutos, pero sí. en, en realidad fueron años que pasaron. Pero él nunca envejeció ni nada. Qué curioso. En lo que se contaba. ¿Mandé? Qué curioso que sea en una tienda, ¿no? Que... Siempre cuentan que en una cueva en algún lugar, en un bosque, pero este sí, sí, era es una es tienda. Es, es, es, es, es que tiene un nombre el cerrito, pero no me acuerdo muy bien exactamente el, el nombre del, del cerro. Ok, pero. Pero dice que. Mm, era una tienda, o sea, ahí desapareció dentro de la tienda. Sí, así unos abarrotes así, lo más humilde que puedas encontrar, wow. que te puedas imaginar. Órale. Y pues según decían que la persona que pudo eh, comprar alimento para su burro también él compró, eh, pues resulta que no era alimento, era según oro o algo así. Okay. Entonces se convirtió en oro. O sea, saliendo de la tienda, lo, no, la, lo que era su, su burro no, no comía el alimento porque no era alimento, era oro. Era lo, que, oro. lo que se había compartido. Ya sabes, eso es, eso es leyenda, ¿no? De que sí, sí. según el espíritu te, te guía solamente a ti para donde hay un, este, ya sabes, ¿no? un, un tesoro de el, la de época de la revolución y todo eso. Exacto, sí. Muy bien. Es, es como esa de historias. Perfecto. ¿Y qué eran las historias que nos querías platicar uh -huh. o sobre lo que nos querías decir? Este, ah, sí, mi historia era pues lo que me dijeron algunas personas: era pues una adopción. Adopción de los ovnis. Ah, te ver. ¿te, sí. ¿Te abdujeron los ovnis? Ah, abdujeron, uh -huh. sí, sí. Es, no, eh, sí, algo así. Bueno, te cuento, te doy un, un contexto rápido. A ver. Yo actualmente tengo 23 años. Sí. En el 2013, eh, aproximadamente, empezó unos 10 años, eh, yo fui siempre un chico muy, muy curioso, en el sentido de que me gustaba el misterio, me gustaba todo lo conspiranoico, ese tipo de personas. Desde muy temprana edad ya tenía mucha curiosidad por lo que me rodeaba, por lo que había escuchado, por lo que era verdad, lo que era mentira. Entonces siempre veía este, videos de ese estilo, Sí. Me acuerdo que en ese entonces veía un canal que se llamaba, no sé si ubicas este eh, el granmisterio.org, no sé si se sí, sí. escuchó Sí. Bueno, este, él veía uno de esos videos, unos videocumentales documentales que trataban de los hombres de negro y esas cosas. Lo que me gustaba de esos documentales es de que él siempre te incitaba a leer, o sea, al final de cada video sí. te recomendaba unos libros conforme a la información que te proporcionaba. Entonces él subía libros en PDF en la descripción y justamente eran del mismo tema de los hombres negros o algo algo relacionado. Entonces yo lo descargué, este, nada más lo, lo vi un par de hojas de introducción y era tarde, era creo que era un jueves a las once y media aproximadamente de la noche. En ese entonces yo y mi madre vivíamos en una en una casa pues rentada de dos pisos. Solamente éramos ella y yo, porque yo soy hijo único. No tengo hermanos ni nada. Es, entonces, pues ya me dijo que apagara la luz, todo. Eh, terminé de ver ese video. Ya apagué la computadora. Me subí a mi habitación. Y en ese tiempo, si recuerdas, pero era muy... No, bueno, había salido lo que era un, un teléfono. Samsung Galaxy Pocket Mini de aquellos tiempos. que La cámara de 8 megapíxeles y todo eso. Eh, menciono el teléfono porque tiene que ver con con la historia entonces me voy a dormir eh, mi, mi ventana tiene un, una un paisaje o una vista de la calle y hacia un parque a lo lejos como una cuadra uh -huh. se ve el parque entonces este como hacía en ese tiempo mucho calor dejaba las ventanas abiertas las, las cortinas y todo entonces me, me acosté para dormir y me puse de lado, mirando este, fijamente o sea, a la ventana. que mi teléfono, lo puse, no sé si al lado de mi, de mi almohada o, a, o abajo de mi almohada. Y me, me estaba durmiendo. Ya sabes que en ese, en ese momento, cuando estás en, en vela, entre 2000 y despierto. Uh -huh. este, yo despierto y a lo lejos de mi ventana, aproximadamente unos 30, 35 metros, vi como seis, seis o siete esferas perfectamente alineadas verticalmente eran de un color blanco amarillento como tipo perla color perla más o menos sí. y este a la distancia que yo que yo los veía tenían como el tamaño de un balón de básquetbol un poquito más pequeño más o menos, como ese, ese, ese tamaño de esas esferas, yo los veía desde mi, desde mi recámara. Ajá. Y, y no me cayó el mente, o sea, yo lo vi y dije, ah. yo pensando, o sea, en, pues no estando consciente del todo, pensé que era una estación de radio. ¿Por qué? Porque algunas estaciones de radio, al menos aquí, tienen como unas luces así este, que parpadean y que, este, sí, y que están así verticalmente a sí. de, de la antena de radio. Uh -huh. Y dije, ah, eso no tiene radio, no pasa nada. Me dormí, bueno, intenté dormir, no sé cuánto tiempo pasó, yo despierto y me cae el 20, digo, pero espera, o sea, como si fuera una, como una película, como que me cae el 20, y digo, pero espera, aquí no hay ninguna torre de radio cerca. O sea, ¿cómo es posible que haya ese tipo de luces si no hay ninguna estructura de radio o algo similar? que pues, pueda dar explicación de esas luces que estaban ahí. Sí. Y no sé si cuando yo me di cuenta de su presencia, ellos mismos se dieron cuenta de que, de, de que yo me di cuenta de ellos. No sé si me explico. Okay, pues sí. En el momento en donde yo me di cuenta de la presencia de estas esferas, no sé si llamarlas ovnis porque, por las magnitudes y las proporciones que tenían esas esferas. Sabemos que, pues, una nave no identificada tiene unas proporciones regularmente grandes, más o menos. No son unas, pues, pequeñas bolitas. Igual hay avistamientos de pequeñas orbes que posiblemente se podía confundir con brujas, ya sabes, ¿no? De las esferas de fuego, etc, etc, etc. Pero estas no eran esferas de fuego, eran literalmente luces. No parpadeaban, estaban estáticas, y mantenían su, su formación. Nunca se movieron hasta que yo me di cuenta de su presencia. Y cuando yo me di cuenta y me levanté, se movieron. Para acercarme, ajá, se empezaron como que a elevar, elevar y, y eh, perdieron la formación que tenían. O sea, a, era una formación vertical, como lo había comentado. Sí. Y se empezaron a elevar y a dispersarse. Así rompió la formación. Se empezaron a elevar lentamente, lentamente, lentamente. Okay. Entonces yo. Agarro mi teléfono, lo prendo, y mientras lo estaba prendiendo, fui a la habitación de mi madre. Eh, toqué la, la puerta, me abrió, me dijo, ¿qué pasó? Este, ¿Qué tienes? Y, y como mi madre tiene la misma vista de su, desde su ventana, o uh sea, -huh. la misma parte que yo, uh -huh. abro las cortinas, abro la, las ventanas, y le digo, oye, oye, mira, mira, estás viendo lo mismo que yo. Porque obviamente uno se puede, pues, sugestionar por ver ese tipo de cosas, hombres de negro, opciones, etc, etc, etc. Dije, estoy sugestionándome que estoy viendo este tipo de cosas. Entonces, para quitarme esa duda, fui con mi madre, porque ella es, en ese entonces era muy escéptica, ella no estaba involucrada en esas cosas, no tenía conocimiento, pues obviamente no creía en ese tipo de cosas. Entonces, le señalo aproximadamente más o menos dónde iban este tipo de, de esferas, ovnis, entre comillas, por así decirlo. ¿no? Sí. sí, sí los alcanzó a, a, a distinguir eh, un poco más grandes que las estrellas porque ya se estaban alejando demasiado. Pero sí se veían cómo como se movían de una manera no pues lineal como son los aviones, ¿no? porque los aviones siguen un recorrido y parpadean por las luces que, que emite. ¿no? Pero eso es, era un movimiento muy, pues como le dicen, inteligente, por así decirlo. Sí tenía una, una, una trayectoria inteligente. Y lo ven y, y me, me da risa la respuesta de mi madre porque me dice, ya ves, ¿para qué estás viendo tantas cosas? <risa> Así, porque ella sabía muy bien que lo que veía, lo que escuchaba y todo eso, por el tema de los ovnis, paranormales sí. y todo eso. Entonces, este, grabé un trocito como unos, no sé, 10 segundos, 15 segundos. Pero estamos hablando del 2013, la cámara de 8 megapíxeles era de noche. Obviamente, era muy pobre pues, la calidad. Sí. Entonces, obviamente, yo después, o sea, a la mañana siguiente revisé el video. Sí se ve, pero literalmente se pueden confundir con estrellas. Así oh, te okay. lo pongo. Entonces, sí los enseñé a ciertas personas, pero no era una prueba fundamental increíble para decirte, oye, mira, aquí los tengo grabados, no estoy loco. Sí los vi, mi madre los vio. Y mi madre es, este, como te dije, es una. Pues este. Que no crea en ese tipo de cosas. Es escéptica en ese, en ese aspecto. Sí. Entonces sí me sacó mucho de onda el hecho de que. Pues no fui el único que los vi. Sí. Porque que, también tengo un respaldo por parte de mi madre que, pues sí, también. también lo bien. Es lo que más. Entre comillas, lo más actual que me ha pasado. Ok, pero dijiste que era una abducción. Sí, hubo una. Ah, porque. Ah, porque yo yo pregunté con otras personas que, que, digamos, que son, entre comillas, no son ufólogos ni cosas ese estilo, pero tienen, este, ¿cómo se llama? Experiencias, o tienen en ese aspecto. Sí. Y me dijeron que, generalmente, a veces, ese tipo de acontecimientos, ese tipo de, de tercer tipo, suelen ser muy traumáticos, pero yo, sinceramente, no me acuerdo de haber visto, tener un recuerdo vago de de ver algo, visiones borrosas o algo que haya cambiado en mi, en mi ser, en general. Sí, solamente... O sea, no recuerdo... Los, uh -huh, solamente sí. viste los, los objetos, pero claro. no pasó nada de que Ajá. perdiste tiempo. Etc. Exacto, uh -huh. sí, sí. Uh -huh. Pero supongo que se refiere a adopción en el sentido de que, pues, estaban vigilándome solamente a mí porque uh -huh. fue muy curioso, como te comenté, de que cuando yo me di cuenta de su presencia es cuando se empezaron a mover. O sea, yo estaba dormido y me desperté, los vi, sí. pero me dormí, pero no sé cuánto tiempo pasó. Probablemente oh. media hora, cinco minutos, no sé, la verdad. No me acuerdo de, de la hora. Pero no... De, ¿sí con... Que se más de las doce. No te encontraste en ninguna marca, ningún dolor. No, no, no. Sí, yo también este, estaba pensando eso de el olor, los olores, este, no sé, algún químico que haya quedado impregnado en mi, en mi sistema, en mi cuerpo, algo, pero no, sí, no me sentí... Diferente, no me sentía raro, no me sentía extraño, no me dolía nada, no tenía ninguna marca y ya creo que es lo, pues digamos que descarté al menos ese tipo de adopción, se podría decir. Muy bien, muy bien, mi hermano, mm -hmm. esto en Juan Tlamoreros, por ahí está Antepostlán, ¿no? Está cerca que también. Sí, es está... donde se le dicen, hay muchos avistamientos a mis mucho, muy seguido. Ay, y de las supuestas brujas, digo supuestas brujas porque, bueno, yo tengo un digamos, un pensamiento muy diferente a cómo nos lo pintan, como son las brujas. Okay. un conocimiento, ajá, como un pensamiento diferente de cómo son las brujas realmente. Vamos a ver si se puede hacer un viaje ahí a Tepoztlán, porque sí, pues ahí es el pueblo de los ovnis, ¿no? Por ahí según han habido Sí, de las brujas. Okay, muy bien, mi hermano. De hecho, este, ajá. Ajá, Dime, dime, dime. A, una, a una, como un acomodato es algo curioso, este... Pues... Cerca de ese pueblo hay como un, no sé qué tal, es que no, no conozco muy bien esa, en esa parte de, de, de mi estado, pero una amiga de mi madre, este, como ella es como que muy sensible, no a las brujas ni nada, pero es como que muy sensible a ese tipo de manifestaciones o campos electromagnéticos, ¿se podría decir? Este, pues dice que fue a un fraccionamiento que es privado, en, en aquel, aquel lugar de Tepoztlán y le dijo al guardia de seguridad que, que solamente que tuviera cuidado en, en no sé a qué hora de la... o en ese lugar, o no sé a qué horas de la, de la noche, de la tarde. Sí. Porque el guardia dice de que supuestamente que en ese fraccionamiento viven brujas. Oh. Entre comillas. Mm -hmm. Ok. Sí, bueno. Ok, ¿tú quieres ah, que, ah, que sí se quiten las piernas y las manos? ¿Mande? ¿Tú sí quieres que se quiten las piernas y las manos y se conviertan como en guajolotes? Esa historia es de Cuauclas. Okay. Esa es de la Nahuala. Sí, sí, sí. Yo conozco esa historia. Me lo contó igual mi abuelito. Okay. Eh, si quieres, no sé cómo tengas la historia, pero si quieres, igual te la cuento rapidito o como gustas. Este. Vamos a dejarlo para el siguiente, de, para, que okay. llamar, sí, para que nos vuelvas a llamar. Para que nos vuelvas a llamar. ¿Sale? Sí, sí, sí. Mientras tanto, sí, pues te da tiempo de, de, de, de conocer bien la historia, por si te olvidaron algunos datos y ya no la cuentas completita. Ah, claro, sí, sí, sí. Perfecto, a mi ver. hermano. Pues te agradecemos mucho la llamada. Te mandamos un abrazo hasta Cuautla. Hasta luego, muchas gracias. Bye. Saludos, chao, chao, Por ahí Laurita está diciendo que no le entra la llamada. Ah, bueno, porque está ocupada la línea, pero Laurita llámanos, llámanos Laurita. Pana Rider, Pana Ryder, que es mi amigazo Ariel de Panamá. Te mando muchos, muchos abrazos, mi hermano, a tu familia también. Espero que se encuentren muy, muy bien, me da mucho gusto que estés viendo el programa y qué bueno que te apareces para saludar. Gracias, mi hermanazo, siempre, siempre te voy a recordar, gracias por todo ese apoyo y ese cariño. Esperamos también pronto, se pueda ir a Panamá, ojalá, ojalá se den las cosas, ojalá todo mejore y se pueda sacar presupuesto para ir a Panamá, para ir a, a Tepoztlán, para ir a Monterrey, para ir a grabar a estos diferentes lugares, ojalá poco a poco se pueda realizar. Un abrazote a mi hermana Ariel, gracias por no olvidarte de mí, por estar ahí presente en las transmisiones. Un abrazo para toda tu familia también. Dice, yo no mostré los amuletos ayer, ¿os la castro, dice Rebeca que tenía amuletos. Hay que hacer otro de esos. Hay que hacer otro de amuletos, ¿verdad? sí. Y nos mandaron amuletos, pero ya no los sí. realizamos. Se quedaron pendientes. Sí, estaban muy buenos los que habían mandado. Vamos a hacerle la... Ah, bueno, está armada. Vamos a ver quién es. Hola, buenas noches. Hola, Oxlack. Saludos, mi hermano. ¿Cómo te llamas? Soy Javier, Javier Tito, que te estaba escribiendo hace un momento. Ajá. Javier, bienvenido. Oh. Por YouTube contaros esa historia, pero no la, no la alcancé a terminar. A ver, Javier, sí, porque en el chat era difícil. Bienvenido, Javier, ¿de dónde nos hablas? ¿De Venezuela? Eh, yo soy de, de ¿adivinaste que era de Venezuela o ya te había dicho? No, no tengo, soy psíquico. <risa> es psíquico. Ah, wow, wow, wow. <risa> eh, no, bueno, yo, ya, yo he llamado antes. Hace como un mes, eh, llamé a tu canal. Ajá. Esto, vale, vale, te, te cuento lo, lo que estaba por, por escribirte. Sí. Ok, eh, como había mencionado en el comentario, esto sucedió cuando tenía, digamos, ocho, nueve años. En aquel entonces, cuando visitaba el campo, a veces en las haciendas solía eh, ver que había cráneos de cabras eh, colgados en los árboles, o sea, cráneos de ya la parte esquelética, ya la parte, la parte ósea, sí. esos cráneos colgados con alambres en árboles y en, y en arbustos. Y fue algo que siempre me llamó la atención. Okay. Eh, nunca supe si era algo como, qué sé yo, algún ritual o que... Porque otra cosa podría significar eso? Ok. Eh, ¿Dónde veías esto? ¿Cerca de donde vivías? El campo al que yo iba eh, quedaba unos, a unos por lo menos 45 kilómetros de, de mi ciudad natal. Entonces, iba ya de vez en cuando, en vacaciones, en agosto, en Semana Santa, en diciembre, en carnaval. Y siempre, siempre cuando te digo que todo el tiempo que estaba allá veía eso eh, cráneos de cabras de ovejos de corderos eh, colgados en árboles en ramas y eh, no lo sé eh, siempre siempre fue algo muy fue muy impactante en, en su momento y creo que ahora me impacta más por más que nada por eso es que tengo más conocimiento y me atrevería a decir que podría ser algún alguna clase de ritual que se estaban efectuando. Ah, o sea, nunca pudiste saber la respuesta de por qué estos cráneos estaban en los árboles. No, no, no. Y fíjate que yo a ese campo tengo más de cuatro años que no voy. Ajá. Pero al final nunca supe a qué se debía. Nunca, un, nunca obtuve las respuestas. Incluso lo busqué por internet muchos sí. años después, muchos años después. Y... Por una parte se confirma que es algo satárico, pero no sé qué, eh, qué significado le daba a esa gente, qué significado le daban a ellos. Al final no entendí, no entendí esa parte. Bueno, si alguien es de Venezuela y sabe por qué colgaban los cráneos en los árboles, de borregos, de vacas, ¿verdad? Sí, correcto. Sería interesante saberlo y también te quitarías esa duda que tienes por años. Sí, sí. Y fíjate, otra cosa, esta es otra historia, eh, bueno, empezando, no me, no me sucedió a mí, sino que es una leyenda, una leyenda criminalística, que, la, que bueno, desde la muchacha que te llamó hace un par de minutos, ¿Sí? me llegó a la mente, y dije, para esta historia se la tengo que contar a Osla, porque de verdad que es una de las historias criminalísticas y paranormales Creo que más impactante es de Barquisimeto. ¿De Barquisimeto? Sí, el más aterrador. ¿El ¿Casimerito? Sí. ¿Casimerito se llama? ¿Cómo? ¿Casimerito o cómo se llama? No, no, no, Barquisimeto. La ciudad. Ah, Barquisimeto se llama. Sí. Barquisimeto. Barquisimeto. Sí, sí, exactamente, exactamente. Barquisimeto, ¿eso está como en la costa? Sí. Mm. Podría decir cerca, digamos, eh, en la región este centro occidental. En Venezuela, si lo buscas en un mapa o si lo buscas en Google, te va, te va a salir de esa manera eh, centro occidental. Ok. ¿Tú, ¿Tú eres de ahí? Correcto, sí. Muy bien, hermano. A ver, cuéntanos esa experiencia criminal paranormal. Bueno, es una historia, okay. ¿verdad? Sí, es una historia, no, no, es una, no es una experiencia, sino una historia que sucedió en la vida real y que está documentada tanto en archivos criminales y en archivos policiales, pero que ha cobrado fuerza para convertirse en una leyenda. Y bueno, te la, te la voy resumiendo muy, muy brevemente para que, para que la entiendas. Sí. Esto, bueno, primero, esto sucede en, acá en Barquisimeto. Hace muchos, muchos años, digamos, 1870, 1880, cuando acá Barquisimeto llega una modelo francesa, una modelo, una artista francesa, que viene acá a Barquisimeto, se queda a vivir en Barquisimeto y se enamora de, de un constructor o de un albañil. Entonces, eh, la chica, que es la modelo francesa, se enamora con el constructor Marquis metano Aquí en la ciudad Y bueno, el constructor le manda Hacer una casa, el arquitecto le manda hacer una casa Esto, lo otro se estaban, a, estaban preparando la boda Y la casa estaba a medio terminar Era una casona bastante grande Y resulta Que bueno Esta muchacha, la modelo francesa uh -huh. Le fue infiel A su marido eh, a semanas, a meses antes de la boda. Y le fue infiel con uno de los constructores que le estaba haciendo la casa. Resulta que el, el prometido, mejor dicho, el marido no, todavía no se había casado, mejor dicho, el prometido, la descubre a ella infraganti en el cuarto que estaban construyendo, en el cuarto de la casa que le estaba construyendo a ella. Sí. Okay. Y cuando la descubre, o sea, la descubre con, con, el, con, la man, perdón, con el amante, sí, que es lo que hace el prometido? Agarra un arma, mata al amante y después de matar al amante, agarra el cadáver del de, de amante y lo entierra en un túnel, en un túnel que estaba en la casa. Okay. Entonces, agarró el cadáver del amante después de haberlo matado, lo enterró en ese túnel y ahí lo dejó. Después, el esposo, se, después del crimen que cometió, se suicida. Y se suicida con, el, con la misma arma que mató a aquel hombre. Se suicida, se suicida con un disparo en la cabeza. Sí. sí. Y la mujer, que era la modelo francesa, también se suicida con el vestido de novia. Se ahorca con el vestido de novia. Entonces, en ese mismo día o en esa misma semana, eh, ¿Se murieron ocurrieron... murieron Sí, una masacre. Sí. En, en inicio, el hombre matando al... Bueno, al que se acostó con su mujer, después suicidándose, y después la mujer suicidándose también con el vestido de novia. Ok, y entonces eso sí sucedió. Sí, eso sucedió realmente, claro que como fue hace mucho tiempo, te estoy hablando de 1860, 1870... Eh, o sea, se, hay muchas versiones, pero la puedes buscar, eso se puede buscar por internet porque está documentado como la leyenda de la quinta Maida. ¿La leyenda de la quinta Maida? Ajá, lo puedes buscar así, uh -huh. en Facebook, en Instagram, en Google, en donde tú puedas buscarlo, busca leyenda de la quinta Maida y te va a aparecer todo lo que te estoy diciendo. Incluso creo que hay más, más historia detrás de eso. Por ejemplo que el cadáver del hombre que mataron, que lo escondieron en el túnel, continúan en el túnel, porque ese túnel eh, nunca lo abrieron, nunca, nunca, o sea, eh, la policía que llegó allá, en ese momento como que nunca sacaron el cadáver, pues como que lo dejaron ahí listo. Fue hace, como te digo, eso fue hace más de 100 años. Y eso y eso es la, una leyenda de Casimedito. ¿Cómo? Esa es una, es una leyenda de Barco Cimeto. Barco Sí, de Barco Cimeto, Barco sí. Es de ahí. La, la mujer de mujer así, de la Quinta Maida. Okay, okay. Pero lo que lo resaltante ahí es lo de la muchacha que sortó con el vestido de novia. Pues dice sí. que esa misma mujer se aparece en la calle eh, que rodea a la Quinta Maida. Y se aparece con el vestido de novia. Aparece y, la pues mujer... Que, Sí, que espanta a toda la gente, que a todo el que pase por ahí en su vehículo, en una bicicleta o caminando, incluso haciendo ejercicio, porque cerca de ahí hay un parque, pues a toda esa gente la termina, la termina asustando. Oh, está interesante. Entonces, esa eh, leyenda la voy a buscar porque debe de haber ilustraciones y, pues, como tú mencionas... Sí como documentos, ¿no?, que hablan que sucedió esto y que ahora aparece la fantasma, la novia fantasma. Sí, hay de... siempre van a haber grabaciones, van a haber documentaciones, pero eso está como ya catalogado como algo que es... Eso sucedió de verdad, pues. O sea, la historia como tal de la Quinta Maida fue algo que sucedió en la vida real. Sí. Ahora, lo que puede ser que, que sea ya fantasía de, de los propios historiadores, esta es la parte paranormal, pero como te digo, en la parte criminalística todo eso sucedió tal cual, todo eso sucedió tal cual, el asesinato, el suicidio, el suicidio de la mujer, todo eso sucedió tal cual, y por supuesto que esto da como que pie para iniciar una historia, una historia paranormal, que hay registros de fantasmas que se han aparecido, que hay registros de espanto, de espíritus que se han visto, los hay, pero bueno, ¿Hay bueno. cada quien lo que lo que cree? sí bueno, yo, yo, yo ahí en este no me meto. Está buena esa leyenda, ya la apunté para buscarla, a ver si hago un videito también. ¿Y cómo está la seguridad, eh, la delincuencia ahí en Casimerito? En Casimerito, bueno, a ver, en ¿eh? tema de delincuencia, si te lo comparo con el 2017, hemos, hemos mejorado bastante, en el sentido de que es más seguro, no lo que han mejorado los ladrones. En el sentido de que ya puedes salir a la calle, no vas a tener miedo, de que, no tienes miedo de que te roben, siempre y cuando estés en un lugar y que no, que no, que no estés solo. Pues. Tampoco es que puedes salir, digamos, a las 10 de la noche a, a la calle, Oye, pero puedes estar prácticamente con tus amigos, en una plaza, en un parque, o simplemente tu trabajo y no vas a tener ningún temor, cosa que en 2017 no se podía, en 2017... Tu, apenas salías de tu casa sentía que te iban a robar que te iban a secuestrar a matar o no sé qué Uy, más está fuerte. hoy en día hoy en día la delincuencia ha disminuido bastante no del todo pero lo que se siente es más más tranquilidad si no puedo si se puede decir de esa manera oye por ejemplo alguien que vaya de turista o que fuéramos nosotros a Casimerito, qué dirías que nos llevas a dónde, a qué? ¿A dónde? <risa> Ahí donde vives. Casi me. otra, perdón, perdón, perdón, que yo me tenía que reír porque. Lo siento, lo siento. qué lugar nos llevarías a conocer, por ejemplo, qué es el lugar este, que tienes que llevarlo la oportunidad? Que para metro. Ajá. Sí. Vale, mira. Eh, fíjate que yo soy guía turístico, ese es mi, mi trabajo, ese ah, es lo que me dedico. Órale, mira, entonces. Llegué con la sí, sí, persona en mi casa. <risa> sí, sí, Pues, ¿a qué lugar te llevaría eh, A ver, a, a la Cascada del Vino, 100%. A todos los turistas les recomiendo la Cascada del Vino. Una de las la, la cascadas más bellas de acá de, de Marquisimeto. Okay. Eh, te, sería también um, Cubiro, que es un pueblo, un pueblo montañoso. Eh, Santa Rosa y ¿cuál otro te podría mencionar? Ah, por supuesto El Parque Nacional Yacambú, yo creo que si conoces esos cuatro lugares, ya te enamoras te enamoras de Baquisimeto. ¿Qué hay en Santa Rosa? Santa Rosa es un pueblo religioso pero es muy, muy pintoresco y muy bonito, de hecho es el pueblo más pintoresco de, de todo Baquisimeto. Okay. Y eso lo puede confirmar cualquier participante, lo que esté en el chat, que vea tu canal, y a cualquier barquisimetrano que, que le preguntes. Santa Rosa es el pueblo más pintoresco y más alegre de, de todo barquisimeto, sin, sin lugar a duda. Oh, es un pueblo... Yo no soy de Santa Rosa, pero me encanta. Es un pueblo donde este, se puede ver como casas antiguas y demás, pero a la, vez, a la vez hay bares y restaurantes y cosas así. Sí, exacto. Eh, sí, son casas muy antiguas, pero de la, de la época colonial, infraestructura francesa, infraestructura francesa, inglesa, española, y como bien lo mencionas, hay bares, hay restaurantes, se hacen hay una iglesia muy bella, y cuenta también con sus historias, no las recuerdo al pie, al pie de la letra, pero bueno, una, una de las historias es que allá está la, la divina pastora, que es como la virgen de aquí de los Orquisimetanos llamada y mira pastora. Ok. Es una de, la, de las figuras eh, católicas que representa la ciudad. Ah, muy bien, muy bien. Voy a buscar cómo es Parque Cimeto, digo, Santa Rosa. Y sí, el es, otro, el parque, el parque que me dijiste, el, el Parque, parque Nacional de Acambú. ¿De Acambú? Sí, así se llama. Parque Nacional Acambú, ¿de, de qué trata? ¿Qué hay? Eh, bueno, es un parque, bueno, como lo mencionas, es un parque nacional. Eh, protege, protegido por una institución que lo, en lo que puedes si te gusta de pronto la exploración, hacer campamentos, hacer expediciones lo puedes hacer ahí un parque de zona eh, ¿cómo que se llama? ¿Cómo el nombre de esto, bueno, es un parque eh, ecoturístico de zona templada, de templado, templado es decir que es un parque donde si vas, tienes que ir bien abrigado tienes, hay que ir con un suéter Ajá. y se pueden hacer avistamientos de oso frontino, eh, distintos tipos de aves, y, y cuenta también con varias lagunas, lagunas naturales, por tanto, uno se puede bañar en ellas, pero sí hay unas lagunas en las que podría uno se puede sumergir y pasar un rato ahí. Eso sí, son bastante frías, así que al que le guste el frío, y le gusten las expediciones, y le guste las exploraciones, y le guste realizar campamentos, bueno, se va a enamorar del Parque Nacional de Acabús, sin lugar a duda. Muy bien, está interesante el, el tour. Y bueno, por último, una pregunta. ¿No hay por ahí una historia de un animal extraño? Que yo que ando buscando historias de criptozoología, de animales desconocidos. Que hayan a ver, visto. A ver, a ver, a ver. Acá en... Barquisimeto como tal, no. No, aquí en Barquisimeto no. Pero si hay una historia... De eh, un monstruo en el lago de Maracaibo. Ah, no sé si que... la has oído. No, no, a ver, cuéntame. lago Maracaibo es Cuéntame. A ver, si mal no recuerdo, este... Es una serpiente, si mal no recuerdo, lo que pasa es que no estoy muy, muy relacionado. Hace mucho tiempo que no... Que no leo la historia del lago Mar... de Maracaibo, del monstruo del lago de Maracaibo. Uh -huh. Pero... Si no, si no estoy mal en, en mi memoria, debe ser una serpiente. Ok. Que se asemeja mucho a la serpiente del Leviatán, del, del es decir, la serpiente del diablo. Pero, de verdad, estoy como que muy... Ahorita mi corto de mente para, para recordarlo, pero sí, si tú buscas monstruo del lago de Maracaibo... Ajá te van a salir un sinfín de historias de criptozoología. Y aquí ah. en Venezuela existen muchas historias de cripto, de mm. animales eh, sobrenaturales. Ah. La que te puedo mencionar y la que más, eh, más, más suena acá en Venezuela es el monstruo del lago de Maracaibo. Excelente. Bueno, mm. ya, ya lo apunté, lo voy a buscar, también para ver si puedo hacer un video al respecto. Sí. Y bueno, yo lo único cripto ¿Sí? que conocí es el de la película de U este pájaro dodo, ah, no, no, pero son, no, son, no existen aquí todavía. Bueno, pero el Santo Ángel sí existe, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí pero aquí no, no no no existe el pájaro este. okay bueno, mi hermano, pues te agradezco la llamada y ojalá vuelvas a llamarnos. Y de pronto te acuerdas de alguna historia paranormal. Si ahora en tus tours conoces historias paranormales, uh -huh. estaría muy bueno que nos llamaras y nos las platicaras para, para imaginarnoslas Sí, sí, correcto. Este, realmente sería un gran placer y, bueno, te deseo desde aquí de Barquisimeto eh, la mejor suerte para tu canal, todos los éxitos del mundo y de verdad seguiré viendo tu canal y compartiendo todo, todo tu, tu contenido. Muchas gracias, mi hermano. Saludotes. Abrazos. Bye. bye. Hasta luego. Bye, bye. ...ahí está nuestro amigo de Casimerito... ...Casimerito... ...que nos llamó... Este, ...vamos a buscar antes de dormir... ...estas estos, sí, historias... ¿no? Esas historias. Para, ...para ver qué onda... ...me gusta mucho conocer historias uh -huh. de otros lugares... ...y bueno, son dos horas de transmisión... ...Laurita ya no pudo comunicarse con nosotros... ...pero pues sí. mañana... ...mañana podemos... ...hacer la llamada telefónica... ...de hecho... Desde que empecemos, le voy a mandar un mensajito a Laurita para que inicie ella. Sí, que no, que, que no le entraba la llamada, que no. Mañana es este sábado, ¿verdad? ¿no? Mañana es sábado. Mañana ya es sábado. Bueno, ya ahorita ya es sábado. Entonces, les agradecemos que hayan estado aquí. Gracias a toda la gente que nos apoyó con los superchats. Quería que contara una historia, pero ya me demoró un poquito. Ok. Ok. Eh, por favor gente apóyenos y si se pueden suscribir a mi Patreon, se los agradecería inmensamente, ahí en Patreon me apoyan para que sigamos haciendo contenido, solo busquen en Patreon Oxlack Investigador y se suscriben, les agradecería inmensamente que se suscribieran por favor, que me apoyen en Patreon gracias a toda la gente que compartió que dio like, que comentó que nos llamó y que eh, platica a, a sus conocidos sobre este canal, ya ven que hubo nuevas personas aquí que nos platicaron sus historias y eso es lo que quiero, eso es lo que queremos todos, que haya muchas historias, que muchas personas hablen y que nos cuenten todas estas cosas de donde viven, es muy bonito porque eh, vivimos eh, con la imaginación, eh, las historias de, de los lugares que nos cuentan y las leyendas y los, todo lo que nos platican, entonces es muy bonito que nos llamen y nos cuenten las historias. Gracias, gente, los quiero mucho. Bye. Andrea. Hoy no pude placer. hablar mucho porque yo los dejo siempre hablar. Siempre. Ahí estaban diciendo que no aportaba nada, pero sí, yo trato de aportar siempre. Hoy quería contar una historia, pero pues no, yo los dejo que llamen, que cuenten sus historias. ¿Qué historia querías contar? La, pues, pues a mi Luis, estaba escribiéndome que sí podía contar una historia. Y, ¿Tienes pues, una sí, historia? Pues una leyenda colombiana que es muy, a ver, muy cuéntanos, chévere. Entonces, cuéntanos la leyenda colombiana. Bueno, pues yo les quería contar una leyenda colombiana que se llama La Leyenda del Hombre Caimán. Los colombianos la conocen mucho, es muy buena. Cuenta la leyenda que es, era un hombre que le gustaba mucho espiar a las mujeres en el río Magdalena, cuando ellas se iban a bañar. Eh, de pronto un día se le ocurrió ir donde un brujo para que este brujo le diera un, una, un brebaje Ajá. para convertirlo en caimán y que éste se metiera al río. Entonces este brujo le dio dos, dos brebajes, uno para que se convirtiera en caimán y el otro para que volviera a ser humano. Se fue este hombre con los dos eh, brebajes, los dos eh, esos que le dio, al río Magdalena con un amigo. Entonces, eh, él le dijo al amigo que eh, le tuviera esos dos brebajes. él se iba a tomar uno para volverse caimán y cuando regresara, eh, que el amigo le diera eh, para volverse humano. Cuando se tomó este, este brebaje para volverse caimán, uh -huh. se lo tomó, pero el amigo al verlo se asustó y botó al suelo el, el Que era para volverse humano Otra vez Y cuenta la leyenda que este hombre se quedó así Como un hombre caimán O sea, mitad caimán, mitad, mitad, caimán mitad humano Y mitad humano No se pudo volver humano otra vez Y se supone que espía a las mujeres que, que van que a lavar o que se van a bañar El uh -huh. río, uh -huh. río Magdalena ¿Dónde queda el, el río Magdalena? Magdalena? Esa es la leyenda Como más eh, un, un Popular allá ¿Pero Muy dónde bueno? queda el río Magdalena? Pues el río Magdalena, ¿no sabes del río Magdalena? No, no, no, no. El río Magdalena. Hay una canción que dice el río Magdalena. No, ahora sí que... Sí, sí, eso no sé, no sé dónde está el río bueno, Magdalena. Búsquenlo. A ver, Alexa, ¿dónde está el río Magdalena? El río ah, Magdalena esa... nazi desemboca en Colombia. ¿Eh? ¿Qué dijo? No dijo nada. Del... Alexa, ¿dónde queda el río Magdalena? Alexa... Buenas noches. ¿Dónde queda el río Magdalena? El río Magdalena nace y desemboca en Colombia. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué este? ¿Cuánta información, Alexa? Nace y desemboca en, en Colombia. Ok. Mira, ahí está Internet Explorer, que si no tenemos Alexa, tenemos a Internet Explorer, ¿eh? eso es... El, es el... <risa> Llegó el, internet, ¿sí? <risa> el río Magdalena en ocasiones también llamado río grande de la Magdalena es un río de Colombia que desemboca en el mar Caribe y nace en el departamento de Huila uh -huh. ¿sabes? ¿Qué, qué? ¿Huila qué significa? pues Huila el Huila, ma... donde tú dices que las... ¿Las mujeres? Uh -huh. ¿Dónde enojanas? en Santander? Ah, no, es Santander, perdón sí. ¿Huila? <risa> huila... huila es otro ¿Qué, ¿Pero sabes qué significa Huila? Sí, allá es un departamento. Es que aquí Huila es otra cosa. Las Huilas, es? las Huilas. Ah, sí, tú me explicaste una vez, ¿no? No, allá sí, allá sí es un... Ustedes aquí dicen estados, allá es como un estado. Un por, departamento. Por, por decirlo así, allá decimos departamentos. Departamento. Uh -huh. Ah, pero aquí las Huilas son otras. Unas viejas Huilas. Entonces, si vamos a Huilas, uh -huh. pienso que puede haber mujeres Huilas. Sí, no, pero allá sí es otra cosa. Y si ustedes dicen Huilas, allá no. O Huila, no. No, no, para ¿No? nosotros no es grosero, no. ¿Y qué tal si vamos por la calle? ¿Qué onda Huila? Le digo a una de las mujeres que va por ahí. No. No, no va a entenderlo. No, no, no. no. Decir? Oh, uh -huh. me está diciendo que soy de Huila, ¿no? No, pues va a quedar pensando, porque pues no, no sabes por qué le, le estás diciendo así. ¿Cómo, cómo, se le, ¿Cómo se le llama al este, uy, ¿cómo se le dice esto? Hay una, un nombre que se le dice a las personas de acuerdo a dónde están. ¿El regionalismo se le llama? Eh, eso es el gentilicio. Eso, porque tú eres bogotana, ¿no? Sí. ¿Y la huil, las huilas? Huilense. ¿Huilense? Uh -huh. Oh, bogotana, huilense. Huila se le llama a los que le van a la América, dice Sergio. Huileñas, <risa> <risa> <risa> <risa> dice Gerardo Donato. Gentilicio. Huilas para mí es mensa. Gentilicio. O Ajá, sea, o sea, Chonquín son brillosas, dice el licenciado. de Santander, son santanderianos y wille, will, willense, ¿sí? ¿Mm? ¿Mm? santanderianas. Huilenses, huilenses, sí. Huilenses, santanderianas, Huilenses, Ok. Eh, eh, por ejemplo, a los de Aguascalientes, ¿cómo crees que se les dicen aquí? Uy, no, ni idea, ¿cómo, cómo se llaman? ¿Cómo se les dice? Pues pensa en su eh, gentilicio eh, Aguascalentanos Aguascalentanos No, en serio, ¿cómo se dice? ¿Qué? Hidrocálidos Uralde. Hidrocálidos ¿En serio? Sí, hidro de agua No, estás bromeando porque no, siempre me... No, no, no Mira, Alexa, ¿cuál es el gentilicio de aguascalientes? El gentilicio de aguascalientes es Aguascalentense Hidrocálido Ah, ah aguascalentense sí, ¿eh? Aguacal... Casi le pego. aguascalentense <risa> Casi, casi, casi. Casi le atino. Alexa, ¿cuál es el gentilicio de Huila? El gentilicio del departamento de Huila es huilense. Uh -huh. ¿Sí ves? Oh, uh -huh. oh. Decía pues que Andrea no era tan paisa porque no es paisa, sino bogotana. Sí, exactamente. Yo soy bogotana, no soy de Medellín, pero pues todos tenemos como el mismo. La misma cosita. O sea que el hombre caimán es de Huila? El hombre caimán es de Barranquilla, si no me equivoco. Ah, o sea que el, el río Magdalena cruza todo Colombia? Sí. Sí, atraviesa Colombia? todo el país. Uh -huh. Ah, sí. Uh -huh. Qué inter... Dice, nace y desemboca en Colombia. O sea, ¿Sí? nace en Colombia y atraviesa el país. Es un, un río muy importante allá? Sí. Uh -huh. ah, río, Magdalena. El río Magdalena ¿Cuál es otro río importante Ahí allá? también hay eh, muchas leyendas con el río Magdalena allá Hay bastantes ¿Qué otro río es este, este Famoso pues no importante, importante no? no o una laguna importante de Colombia La laguna de Guatavita ah, la laguna Es de Guatavita. muy importante También la laguna de Guatavita Ahí también está la leyenda del Dorado Ah, en Guatavita Está la leyenda del Dorado uh -huh. Bueno, nos vamos, nos vas a platicar esas historias el día de mañana, no se lo pierdan, aquí, aquí, en Relatos Oscuros. Muchas gracias a toda la gente que llamó esta noche, para contarnos sus cosas interesantes, y vamos a conocer más de otros países, así que llamen, llamen para que conozcamos más de Latinoamérica. Gracias, gente. Vaya a todos. Gracias, dice. a todos. La que le dijo a Monsanto, a la de chingaderas, el ser de MTP Vaya, Darian Nunca puede arrepentir a sé Es o no eres, el ser de MTP Y me como me gusta No lo de que no eres Es o no eres, el ser de MTP Está bien padre mi cunha, la verdad, ¿no? Está muy buena. Sí, sí, buena. Sí, sí, es muy Está bien buena la cunha de hoy. Sí, <música> la ahorita llama la próxima vez. Mañana, Laurita, mañana llamamos. está de cosas en el espacio. Los el suelo lo que te está presentando.